LA CAPITAL DE LOS SIMIOS Esta semana en Capital de los Simios Traficante mandaba tarjetas de Navidad a sus clientes y con droga aparecen nuevos presidenciales, Desbordes y Sichel ¿Quién es ese güey? Santiago Tri campeón del fútbol femenino ¡Grande las cheguitas! Multan a Presidente Piñera por 2.500.000 pesos por andar sin mascarilla Todo esto y mucho más ¿en dónde? En la capital del Simio <Risas> Oh yeah! Lucky. Oh yeah! Una semana más, don profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, pues sigo sí, con calor. Seguimos con bastante calor. Sí, pues y creo que se viene pesado el verano. Se nos, así viene, que... se nos va a venir muy brava, no solamente el verano, toda esta semana, todos estos días. Sí. Sí, tenemos el evento astronómico del siglo. Eh, una cosa de fue? mierda, bueno. La conjunción eh, de los dos planetas. Júpiter eh, y Saturno, ¿no? Sí. Urano y Neptuno. Júpiter y Saturno. Al atardecer, ¿Al eh, como una media hora después del atardecer, tú miras hacia, hacia, hacia la costa y va a haber dos estrellas que están bien juntas. Tita, pero, o se una, una cagada chica que ni alumbra. Un, una, una mierda acontecimiento. Una mierda acontecimiento. Pasa cada 800 <risa> años, pero. La estrella Ay, de Belén ya. le pusieron. Ay, la estrella de Belén. Ah, sí. La que guió a los pastores. ¿eh? Una mierda de contelación. <risa> Pero para los, astrónomos, para los astrónomos no, pues profe. Ah, sí, porque van a estar tan juntos que van a aparecer una estrella. Pero claro, pues. ninguno es más brillante que Venus en la mañana o al, ator, o al, ator, al atardecer. ¿Eh? O Betelgeuse. Betelgeuse, el sí, payaso. Betelgeuse, Betelgeuse, no lo digo tres veces porque puede ir no, a la caga. Sí, pues. No, Betelgeuse Oye, es la sé. estrella de la constelación de Orión que supuestamente va, en cualquier momento va a estallar como supernova y ¡paf! nace 8 capillas. ¿Ah, sí? Sí. Y va a ser <risas> un espectáculo que dicen, dicen, va a rivalizar con la luz de la luna. Se va a ver ah. tan potente. La explosión de supernova de Betelgeuse va a ser tan potente que la luz va a ser visible hasta en el día ¿En serio? Sí, así de wow. bravo Y se supone que a la estrella le deben quedar unos 500 y 1000 años Ah, ya, un poquito, sí, vamos a empezar a ver entonces Y como está 500 años en luz, ojalá, ojalá, quiera ojalá que esta estrella haya explotado ya hace 500 años Y podamos dentro de nuestras vidas poder ver este fenómeno Igual que el eclipse, vos, profe. Eh, igual que el eclipse. No, pero la claro. gracia es que esto va a durar por lo menos un mes. Así bueno, de brillor, capaz... de brillor eh, así con todo capaz que estemos en fase 2 y no nos vamos a ver. Claro. Nos van a bloquear el cielo también. estos bueno. claro. A los señores Burns, claro, al que vio los Simpsons, esa cúpula que creo Me acuerdo ese capítulo, sí, cuando sí, los Simpsons pues. todavía eran buenos, claro, cuando valían la pena. Sí. Sí, pues. Oiga, pues, se nos vienen las navidades, se nos vienen las navidades, sí, pues se nos vienen las navidades, se nos vienen los regalos, los saludos, eh, los acontecimientos, y entre ellos. Se mandan eh, los saludos a los parientes y las tarjetas y todo ello tan lindo que lleva esta fecha Era una tradición Pero muy era... antigua esa ¿Ah? Era una tradición muy antigua ¿Sí? Sí, el enviar tarjetas de Navidad por correos de Chile ¿Ah? A todos los seres queridos, yo me acuerdo que hasta hace tiempo todavía me llegaban tarjetas de Brasil, por ejemplo ¿De Brasil? Sí Paga la pensión, decida. <risa> Pero ninguna, ninguna claro. de esas tarjetas venía con la sorpresa que nos encontramos en esta fecha. Oiga, sí, eh, supe que un dealer, no es el mío por si acaso, ¿Ya? Eh, anda mandando tarjetas eh, con chocapic dentro. <risa> con pastillitas felices. Sí, pues. Mira, ¿Tiene bueno. usted los datos ahí, profe? Sí, ingeniosísimo, sí. ingeniosísimo lo que hacía este, este muchacho. <risa> Mira, pasa lo siguiente. En Concepción había un dealer que estaba moviendo droga. Entonces él dijo, ¿Ah? pucha, con el tema de la cuarentena y toda la cuestión, ¿cómo lo hago para que, para ser más rentable en mi negocio y, y pase piola? Todos saben que Grinder ya está terrible funado, así que sí, ten, tengan ojos los que consumen sustancias psicotrópicas con ir con Grindr, porque después del reportaje de no quedó funado el 13 también hizo un reportaje la otra vez me parece y se quedó bastante fonado. Claro. a este personaje no se le ocurrió nada mejor que tomar una un diseñador gráfico que encontró ¿Eh? pega en algo imagínate, cosa es que los diseñadores <risa> gráficos no encuentran pega en ninguna cuestión No oh, está tirando palo, ¿alguien profesor? Eh, <risa> no, eso es verdad, o sea, con suerte bueno, sí. podí llegar a ser eh, jefe local de McDonald's bueno. Bueno. <risa> <risa> con suerte dije <risa> después de mucha preparación claro, después de mucha preparación ¿no? <risa> claro. entonces todos Sabemos que esa carrera está ultra saturada y que mm, prácticamente no hay, no hay campo. Pero él se encontró, comenzó a preparar tarjetitas de Navidad. Y esas ¿Mis? tarjetitas de Navidad iban con sorpresitas: con pastillitas LSD, iban con iban con trippy. Entonces el, el loco sabía hacerle, Ahora, ¿iban con su bolsita? Iban con su bolsita, literalmente con una bolsita dentro, así como. ¡Ah, qué lindo! Sí. <risa> Oiga, buena oportunidad de negocio, ya. Espectacular esa oportunidad de negocio. Imagínate ¿Eh? que yo vi cuando murió Maradona, vi unas que eran ¿Ah? geniales, que eran unas bolsitas transparentes con dos líneas celestes y el número 10 Y si tú la linda. rellenabas con alguna sustancia blanca, se formaba ah. la camiseta argentina. Mira tú, <risa> <risa> qué lindo, güey, qué lindo. Acorde, güey. <risa> acorde. esas la repartieron en el funeral. Claro. <risa> Viste tú que un loco le tiró un poco de falopa real de la, la tabota al Diego. ¿En serio? Sí. Si un loco así te lo quiera pasar va y le tira así como su, su roca, ¡Pah! Ah, pero Con... eso ya falta respeto, ¿o no? No, no, si lo hizo no así como, respeto? para que no te falte ¿Qué? en el otro lado, <risas> le demostró su respeto tirándole un, una roquita así. <risas> Ahora, Oiga, pero este, este dealer, ¿cómo fue descubierto? Tenemos que él estaba recibiendo encomiendas desde Holanda. ¿Ya? A ver, lo que él hizo fue bastante interesante e inteligente pero sí le faltó un poco de, de ser más pillo claro. él le compró a distintos proveedores para que no quedara todo en, en, de un puro proveedor entonces empezaron a llegar distintas encomiendas desde Holanda el problema es que todas iban a la misma dirección ah, entonces ah. desde el aeropuerto dijeron ¡eh! hay algo extraño tal bombo bombofica y dijo sospechosa exacto entonces la PDI dice ya, démosle curso le vamos a hacer un pequeño seguimiento y la, junto con el Servicio Nacional de Aduana y la PDI llegan a, eh, a Concepción. Entonces, eh, cuando el sujeto acepta la encomienda propiamente tal, eh, se va a concretar el delito. ¿Mm? No antes. Entonces, ya tenía que aceptar la encomienda el gallo. Y entran a su departamento. Según relatos de, de los ratos dicen: al entrar nos dimos cuenta que el detenido trabajaba como diseñador gráfico y creaba tarjetas de Navidad, dentro de las cuales introducía pastillas de éxtasis o estampillas de LCD para sus clientes. Quien agrega que el imputado <risa> solía entregar sus saludos navideños personalmente <risa> Está, ¡Qué lindo! Venezuela. ¡Qué lindo! ¡Buen regalo de Navidad! ¿eh? ¡Buenísimo regalo de Navidad! Oiga profe, una pregunta ¿Sí? Estas, eh, obviamente, encomiendas que venían de Holanda ¿No podrían haber sido interceptadas antes, por ejemplo? Es que, a ver, mira, si la interceptan en Holanda ¿Mm? Va, va a caer el, el traficante holandés solamente entonces Ay, lo más lo más lógico es que al darse cuenta que, que venían estas estampillas y estas cuestiones con droga se da cuenta Interpol para que detengan a la, al remitente en Holanda y se siga el procedimiento acá también para ver a quién, quién había comprado y hacerla completa ah claro, ahí está la madre ahora, este sí que, mira, no sé si no sé cómo decirlo si es weón, re weón, okay. ultra <risa> weón, super hiper ultra mega <risa> grande tricampeón soberano los weones o, o qué porque mira, los policías cuando entraron a la casa Un traficante de 34 años Él conservaba un archivo Con las compras y gustos personales De gran parte de sus clientes Ah O sea, tenía todo documentado un... Le hizo la pega <risa> a los Ratil, weón <risa> <risa> Hasta qué hueón <risa> No, el guaribola ay, ay, ay. Le, le, le quitó el trono a Boris Kuerza No, se lo quitó hace rato Además, en el domicilio del suso dicho Se encontró un cultivo indoor con 33 plantas de marihuana 16 kilos de marihuana ya procesada Los que se sumaron a las 204 tabletas de éxtasis 23,9 gramos de éxtasis en polvo Y 187 estampillas de LCD ¿Estampillas de LCD? Sí esas tú te las colocáis así como debajo de la lengua y. Uh, ¡Ah! Veo no, weá, veo weá, veo weá, weá. Ah, no, es una estampilla como tal de esas que usan las cartas, ¿o sí? Sí. ¿Sí? sí. Es, co es como decía este loquito, no sé si lo había visto en, en YouTube, el es que hablaba, daba una charla y que decía que era como chupar el sapo. <risa> sí, me acuerdo. Sí. ¿Sí? sí que todos se cagaron de la risa, sí. Sí. <risa> claro, porque el, el, el, la rana o el sapo, el animal que decía que era alucinógena a su piel Claro, le pasáis la lengua. <risa> Claro, uno le pasaba la lengua a ese sapo y quedaba <risa> hablando con Jim Morrison activo. A <risa> ver el sapito. Claro. Ahora, el único drama es que nuestro querido amigo va a tener que pasar las próximas dos navidades en ¿Y? la cana porque se tomaron dos años de investigación. Tiempo ¿Dos máximo. años? Sí, que él va a tener que pasar en, pre en, en cana porque fue considerado un peligro para la sociedad. Oh, sí. Bueno. Cuando llegue el indulto, voy a salir, por profe. Claro. Mira, eh, en todo caso, las tarjetas están bien bonitas, dice... This Christmas... ¡Ah! ¡Éxito! Follow the white rabbit and have a trippy new year. Diga, dígalo ahora en cristiano. Estas navidades, sigue al conejo blanco y ten un trippy nuevo, nuevo año. Un juego de palabras ahí con los trippy. Y tenía ahí la bolsita correspondiente con, con la droga. Ah, qué lindo. Mira, pero eh, esto habla de lo, lo ingenioso que a veces son los traficantes, bueno? Sí. Bueno, y también la necesidad que tiene la gente de poder ganar un poco de plátano. Se supone que si este gallo estudió era para ejercer su. <risa> la, su única no sé, de, la, ejercer la única forma que encontró de ejercer era haciendo trajerita Navidad con sorpresa. <risa> la única forma, sí, la verdad es que la gente ya igual está como al filo ahí. Hoy, pero. con estas cuestiones de la le das fácil que no nos dejan salir, no, no se puede trabajar, estamos ahí, están vendiendo o sea, tiene... de la buena y de la mala en marketplace por loco, ¿Ah, sí? la vista y paciencia de Facebook bueno, ya lo van a intervenir, pero yo gato, bueno, pero al final si la policía y la PDI acá son más pagos que las palomas, en todo caso. Se sí. supone que en el bueno. aeropuerto de Santiago es donde se producen la, las mayores cantidades de, de diferentes decomisos, de, ¿Ah, de ¿sí? tonelaje, sí, junto con Colombia por razones obvias, claro. <risa> pero aquí los pillan al tiro porque tienen unos escáneres especiales, entonces, cachan al tiro incluso cuando tienen los ovoides. Claro. ¿Tú has visto alguna vez esto ah. alerta aeropuerto y estas cuestiones? Sí, oh, es, es terrible de repente cuando estos gallos tienen no y, y se ve ahí. Bueno, no se ve porque no muestran gráficamente. Pero no sé cómo se puede meter tanta wea en el cuerpo. Con puro aceite, ¿sí? A puro aceite y se los tragan. Puras bolitas para entrar. Ha jugado, profe. Eh, <risa> <risa> sabe, ha, ha tragado varias cosas, y... así. <risa> ¿cuánto sabe? <risa> ¿Cuánto sabe? Profesor? Por eso, profesor. <risa> entonces esto... Oiga, profe sí, cuéntame. Eh, bueno, termina la idea para que com completemos esto. Ah, este, este al comadre. final estos desgraciados eh, tienen tantas formas novedosas que siempre están inventando una cuestión nueva. Imagínate, ahora fuera las tarjetas navidad. Eh, lo más probable es que ahora te la envíen directamente por Starken y los locos no se den ni cuenta de lo que están recibiendo o ¿Sí? de lo que están enviando en este caso, porque el centro de distribución no, no tiene cámara y así como para detectar drogas o un laboratorio especializado. Bueno, la tecnología está tan avanzada, profe. Usted cachó el otro día que había una cuestión que se llama Air ah, no, perdón, también estoy como usted. Éxito. <ríe> Éxito. Eh, se llama air Es una cuestión de... Mmm, no juego de palabras con el Wi-Fi. Yeah. Ya. ¿No, ¿No cachó esa noticia? No, no, quiera. ¿No? Se la comen. Póngale. Mire, un hacker descubrió que mediante las vibraciones del de mismo ventilador de la CPU de un eh, PC, se podían enviar vía eh, Wi-Fi, por decirlo así, o vía aérea, eh, datos, ¿ya? Que lo podías recepcionar otro, otro PC, ¿entiendes? Por resonancia. Es decir, por resonancia, algo así, pero esta obviamente las vibraciones son muy, muy pequeñas. ¿Ya? Lo mismo que hacía el telégrafo. Algo así. Oh, qué buena. Entonces, lo primero que sí hay que infectar el eh, computador manualmente con los da eh, con el malware que, que, que se le tiene que inyectar. ¿ya? Porque obviamente el computador que, por ejemplo, usted quiere, eh, pongámoslo en el caso que está sin wifi y sin conexión a la red. ¿ya? Está solo así, yeah. Entonces, eh, ese computador se infecta, después se le pone otro programa al computador que recepciona los datos y ese computador que recepciona los datos va leyendo la resonancia que emite el eh, ventilador. De, la, de ese computador y va sacando los datos que usted es más lento que un Río Caca, sí, pero por ejemplo si usted quiere sacar una clave de una tarjeta eh, ahí con, con, con, con un sistema que usan con Linux eh, ¿Mm? lo van sacando también van sacando todos esos datos. Pero tiene que estar al, eh, al frente el, el otro computador o puede estar lejos? Claro, no o sea, puede estar a una distancia más o menos lejana, pero tampoco no sé, de aquí a, a Puerto Montt, ¿no? Porque obviamente la, se pierde la señal. Ya, mira, aquí te voy hacer una, una gran diferencia entre los griegos y los romanos ¿Eh? entonces y qué mierda tiene que ver esto con, con lo que está hablando este hecho claro. los griegos decían pensemos, inventemos cosas nuevas que, que se puedan resolver en que puedan resolver los problemas del mundo la primera máquina de vapor por ejemplo es un invento griego, uh -huh. no la ocuparon porque los buenos tienen esclavos, entonces para claro. pa que vamos a ocupar una máquina de vapor si tenemos tantos esclavos la diferencia del romano es que el romano tomaba todos estos inventos griegos y decía, sirve o no sirve la pregunta del millón de Stitcher, ¿Este Air... Eh, Airfire ¿Sirve o no sirve? Yo la verdad que no encuentro <ríe> más <que> la vida. <ríe> <ríe> Es como Celicero si moto Porque si va a infectar un computador eh, y tenés que infectarlo manualmente, puta saca los datos al tiro. ¿Para qué estás infectando la verdad? Y después tener que esperar la recepción del, del, del, del computador que recibe los datos por vía aérea. Está como para una película de, de James Bond. Wein. Claro, como, no, no tengo internet, no tengo fake. ¿Qué hago? Le inyectaré este malware para sacar el airfly. Claro. AIR claro. irá ir, ir a aparecer un, una cuestión de MacGyver una cuestión así. Claro. Pero lo que voy es que la mente humana, obviamente, siempre está evolucionando está buscando siempre soluciones como para pa poder hacer la pillería no, aquí Es el caso de, de este que mandaba las tarjetas, sí, pero, pero eso es lo, eso es lo bonito y lo importante como dirías por ahí claro. porque efectivamente el, el cerebro humano tiene capacidad para cosas útiles como para cosas inútiles exactamente, <risa> como este programa que está escuchando <risa> oiga y como para también ir a votar por las próximas presidenciales ¿por? uh se viene bueno se viene bueno eso, ¿no? salió sí, una pues, cantidad de candidatos ¿Hay tan memorables? Hay nuevos candidatos efectivamente tenemos acá a un viejo conocido que fue candidato a alcalde por lo prado, le volaron la raja, literalmente, así fue, fue una paliza, ¿Sí? paliza. pues acá de madre. Sí, pues les ganaron 70-30, así fue fue, fue. ¿Y de qué estaríamos hablando, profe? De don Mario Desbordes, nuestro actual, bueno, ya, eh, ya no es ministro de defensa, porque salió para para la competencia. Uh -huh. eh, lamentablemente Mario Desbordes dice estar disponible para una futura candidatura presidencial. ¿Y por qué lo dice así, profe, lamentablemente? porque aparte que no lo conoce ni Dios como para ser presidente o es sea, ¿Eh? er, er, re poco conocido eh... o sabes yo creo que ya es conocido por todo lo que ha pasado que sea de la preferencia de la gente otra cosa yo creo que la gente no está ni ahí con deportes es que salió bien evaluado sí. Como él estuvo a favor del. Ah, claro, de los retiros, apoyó a la abuela y todo eso. Y apoyó también la nueva constitución y, la, y el plebiscito y él votaba a prueba y todas estas cuestiones. Nadie. Ah, yeah. Bueno, que la bien dijo lo mismo, así que. Sí, po. pero. Ah, entonces por pues eso él salió de, de defensa. Sí renunció. Exacto. Pero que va a salir. es que va a tener que ir a una primaria y contra la BIN no le va a ganar. Entonces lo que puede hacer es que a lo mejor él, desde un punto de vista testimonial, quiera mm. dar una candidatura y con esa candidatura darle legitimidad a la BIN, a la BIN y que él se perfile después como un, un candidato ya no a diputado porque la, la candidatura a diputado la ganó por por maipú claro. pero ahora sí un candidato a senador, por, por ejemplo Oiga, y el otro candidato, eh, ese sí que no lo conoce nadie <risa> Pero ojo, es bien evaluado Sí, sí el, el, el otro candidato es bien evaluado ¿De quién estamos hablando, profe? De el señor Sichel ¿Humberto Sichel? No ¿No? Te dije, este hombre dejó Chile Edición Paisa Mira, ¿sabes ¿sí, que ni siquiera sé cómo se llama el desgraciado? Ah, Humberto Sichel, es chiquitito, uno de los periodistas que de repente. No, no, si se lo conozco, no, pero me refiero al presidencial. Ah, Sebastián Sichel. Uy, Sebastián, Sebastián Sichel. Sí. Sebastián Sichel. Ah, tenía que llamarse igual que el otro. Claro. Ex presidente no. del Banco Estado. Lo, lo que pasa es que él sale del Banco Estado y. Menos va a salir, ese, Y dicen que ¿se llama también está como para la carrera presidencial. El drama es que salió al tiro los lo del sindicato del Banco Estado y dijeron ¿Sí? que la administración Sichel fue una de las peores que ha tenido la administración. Pero si duró nada también en el, el Banco Estado. Yo me acuerdo que ese, ese fue el que sacaron de la moneda, ¿no? Que supuestamente se estaba posicionando o fue otro... Sí, ese. Ah, claro, que lo sacaron, injusto, eh, porque Piñera, no sé, le tenía envidia, no sé, qué otra cosa y lo pusieron ahí en el mal Claro, no, y él dice que va a ir como independiente, así como, este es el candidato independiente. Independiente claro, de verdad. como... como este loco, ¿cómo se llama? Como Pepe Out. Claro. Independiente, <risa> pero más zurdo que... <risa> no, pues si, si se llama Sebastián, desde ahí empezamos más. <risa> ya no va a salir. Mira, Piñera, Dávalo. Con Cueda saca el 7%. Jajajaja. <risa> El, el drama es que empieza la carrera. Bueno, esta es la fecha tope para que la gente pueda salir de lo, del sector público para poder presentarse mm. a las candidaturas. Ah, ya. Ahora, Mario Desbordes hablaba de que en enero, los primeros días de enero, se podría dar una primaria interna o esperar efectivamente hasta abril para hacer otras primarias o marzo, unas primarias ya mm. un poco más abiertas, o definitivamente esperar las primarias de junio. Eh, que son las oficiales donde se van a designar los candidatos que van a la papeleta final. O sea, sí o sí, la derecha tiene que ir a, a, a primaria o a cualquier primaria porque le va a dar notoriedad a su candidato. Claro. O la bin Oiga. le va a dar legitimidad a la bin que va a ganar. Sí, porque estamos con cosas. Esta, esta, esta, esto lo ganó la bin ya hace rato. Por lo que presidenciales no, o las primarias primaria para la derecha. Es, ah, es claro. como cuando Orrego le compitió a Bachelet. No, no había por dónde. No tenía nada que seguir. No había por dónde. Claro. Oye, y Orrego también. Parece que va a las presidenciales, ¿no? No, Orrego ganó la precandidatura para ser gobernador de Santiago ah de vera va a ser el grano gobernador claro pero también está ta, también veremos o sea, tiene que ganar la elección de abril ah de vera o sea, imagínate bueno, ¿De vera el qué? 11 de abril nosotros vamos a tener ¿Ah? elección para alcalde concejal gobernadores regionales intendentes regionales constituyentes y consejeros regionales oh, siete puta urnas siete urnas siete urnas al que le toque oh. ser vocal de mesa, jacautonoso. <coughs> <coughs> eh, los Compadezco. Los compadezco. Y la catita los, los, se los, alcanzó los, a cambiar <risa> con la mala cueca que capaz que le toque. <risa> Ruth, no, yo sí si se va, va por root, no quiero que vaya por dirección, profe. <risa> <risa> Así que, los que creen que se van a librar cambiando la dirección, lamentablemente el Cervel los rastrea por el root. <risa> <risa> Pero ahí hay que ver. <risa> Sí que efectivamente eh, van a salir o no, claro. pero sería muy cómico. Sería tragicómico en el fondo, porque esa elección, ay, ay, ay que va a ser triste. Sí. Porque imagínate, vamos a tener, no, va, a va a ser una ser elección con COVID. Eso significa que, y como van a haber constituyentes y va a ser tan larga, yo creo que la autoridad va a dar estas mismas 12 horas que dio para la para la constituyente, para la prueba claro. de rechazo. Entonces, y la gente va a hacer fila eterna, porque como son como siete votos, la gente se va a demorar caleta en votar. Entonces la gente que esté eh, contando los votos va a terminar como las doce la noche, con suerte. Va a ser horrible. Para el que le toque ser poder, eh, votación, vocal de mesa va a ser horrible. ¿Usted cree que hay una votación así como más masiva? ¿O participe mucho más la gente en, este, en esta pasada? Es que independiente si hay alta o baja participación. O sea, yo creo que la participación más a tarde... Mira, para las municipales pasadas fueron el 65% de abstención. ¿Para estas municipio abstención? abstención, sí. Para estas elecciones fue el 50% de abstención. Para la del la o rechazo. Pero ¿Mm? ya consiguieron el objetivo. Entonces ahora no, no creo que salgan a escoger constituyente claro yo calculo 55 60 en la abstención pero así todos Toma son más de 7 millones de votos que hay que contar y para tanto candidato que va a haber. que imagínate vamos en la calle llena de palomas y usted para qué va no yo voy para core no yo voy para pa intendente no yo voy para concejal ah, la gente no va a tener idea imagínate que claro. en arica para la elección pasada existieron 98 candidatos a concejal 98, 98 candidatos concejal, no había lugar donde colocar los votos en el suelo Estaba toda la ciudad de, de, de candidatos sí, no, es Horrible, entonces <risa> estas elecciones en sí son complicadas y las autoridades las complicaron más Qué lindo, mira tú Bueno, así no, no ah. pero, igual, <risa> pero igual al otro lo gustaron claro. Dos palitos y medio, así es. Sí, pero así pero como aquí, si nada ¿verdad? Una raya en el agua. Una raya papá, en el sí. agua. <ríe> Una raya menos para el tigre. ¿Qué son dos millones y medio de pesos? Ahora, a la flaca que sacó la foto, que también estaba sin mascarilla, no sé qué le habrá pasado. No, a esa no, no le pasa nada. Pues, asumió ahí en la multa también. El otro. Ah, ya, le hizo por los dos. Sí, pues le hizo por los dos. Claro. Pero dos millones y medio de pesos no son nada, profe. La Ceremia... Dos y medio viene, se, se gasta en alargar la manga el telo, ¿no? pues, <ríe> La Ceremia de Salud de Valparaíso resolvió firmar un sumario ¿sale? en contra del presidente Sebastián Piñera, luego de que éste se autodenunciara por incumplimiento en el uso de mascarilla en espacio público en la comuna de Zapallar el sábado 5 de diciembre según explicó la Seremi de Salud a través de un comunicado la multa cursada es de 50 UTM equivalente a 2.551.450 el hecho se supo luego de que se divulgaran fotos del mandatario sin mascarilla en la playa de Cachagua por lo que al día siguiente compartió una publicación disculpándose y comentando que la caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me la conocieron y pidieron sacarse una foto sin duda alguna debí ponerme la mascarilla pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice ¿quién va a querer sacarse una bombón. Hasta, hasta para eso, ¿verdad? Eh. o sea usted si anda con sin mascarilla en la calle se iría a autodenunciar? es que ya te pillaron fuiste bueno lamentablemente tenía eh, que a ver, pongámonos en el caso no sé hubiese sido el presidente de argentina ya para no hacerla así como ya ah eh, pues no es que, el, los argentinos son, son carajas ah, o bueno. si hubiese sido... Por eso, si hubiese sido el presidente de Argentina, ¿qué hubiese dicho? Eh... Hubiese salido con cualquier vea. Sí, no. Hasta por último, que fue Photoshop y que no, y que no, no, no. Lo hubiese negado por nah, todos lados. pero si esa ¿Qué? foto fue antes de que llegara el bicho, viejo. Claro. Si esa fue foto campaña, que no te das cuenta, viejo. Sí. Yo ando con el barbijo para todos este, lados. No, no, no, hasta para eso. Hubieran mandado a, a suicidar a la, a la persona que sacó la foto. <risa> sí, lo hubiesen mandado a suicidar. <risa> Todo lo que tenga que ver con Cristina. Con Cristina. Se Cristina sea Claro. Así que ojo con... No te metas con Cristina. Claro no, pero, oiga, pero usted encuentra eh, que está bien la multa, está mal mucha plata, muy poca plata mira, yo encuentro que es mucha la plata para andar sin mascarilla cualquier persona común y corriente se caga entera con una multa de dos palos y medio pero esa multa es la general digamos, la genérica para todos es la máxima por, solo por ser... El, en la multa máxima que tú puedes tener por incumplimiento de, de esta cuestión, imagínate que a los locos que organizan fiestas clandestinas les da, dan multa de un millón, y esos locos, sa esos locos están sabiendo que están haciendo algo malo a, a propósito, ¿Ah? hacen fiestas donde la gente se puede contagiar y dejar la caga y no, mm. ellos ellos sacan una multa muy menor ahora, como es piñera y el loco es multimillonario y no pasa nada más entonces queda ahí como que uh, mes, dos millones y medio así como, ah, se lo merece claro. Porque es lo tiene plata. No, encuentro que es caro. Es muy caro. Pero también la multa se cursó sabiendo que el loco la podía pagar. A lo mejor el mismo loco le dijo a la, a la serie M. Salud: cobre las 50 nomás, total. Claro. <risa> con un puro día nomás que los deje ahí esperando la, el retiro del 10%. Ya y re, recupero la plata. <risa> Obvio. Que, con el tema de la desplata. Claro. <risa>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 un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comunícate directamente con Rolandino al WhatsApp más 569-7869-0812. 569-7869-0812. Rolandino y TV la nueva forma de ver televisión Déjale, paso el dato. Déjale. De Mandalorian, temporada 2. La dejo ahí, la dejo ahí. ¿Está buena? Está ahí, está ahí, está ahí <risa> ¿Está buena no, profe? Mira, vi como los 10 minutos del primer capítulo y se ve interesante ¿Sí? Así que la vamos a traer la próxima semana como recomendación o anti-recomendación Vamos ah, ahí ya. A, a, a hacer con entretenido <risa> pues. Vamos a la pausita entonces vamos, vamos a la pausita y ya volvemos con más de capital No se vaya, continúe con nosotros La, la capital, capital de los, de los simios, simios.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 más 569-78-69-0812. Rolandino IPTV. La nueva forma de ver televisión. La capital de los simios. Estamos de vuelta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 Ja, ja, ja, ja, oh. ah, navideños simios ¿Sí, navideños exactamente simios sí, navideños sí. Sí, pues. se nos viene la navidad loco se viene el fin de año oh se viene la navidad profe chuta y no he sí. comprado nada voy a ir a saquear una tienda que está ahí en el centro para <risa> <risa> <risa> para tener regalos ¿No, te, no te uniste a la París Paradise que voló el otro día podría haber sido la cagué no no alcancé boletos <risa> oye boletos boletos como los que tienen las autobocera por el chiquito ¿Ah, sí? Bueno, tricampeonas Tricampeonas Tricampeonas Tricampeonas del fútbol chileno consecutivo ¿Qué te crees? No son Lo de Lo que cartón. no hacen los hombres Es sacar la cara a las mujeres ¿Para qué veas, ¿Ah? Sí ¿Este mundo patriarcal. Terminamos invictos En la semifinal se le ganó 3-0 al Colo Y en la final se le ganó 2-0 al Au a la UMA encima. Sí. ¿Y en su ¿Y la estadio? U también venía invicta. ¿En su estadio? No. <risa> ah, de que no, tiene. <risa> no se jugó a partido único en, en Viña del Mar. Ah, ya. Yeah. En el Salito Y lo remitió TVN, bien por TVN, ¿Mm? y el, el canal de Deporte Olímpico, el CDO. Oye, primera vez que se transmite una final de un, un campeonato femenino. El sí, sí. Me parece que Mega intentó transmitir una del cono con Santiago Morning, ¿Mm? pero, pero algo pasó que no que no se hizo. Ah ya. Pero bien, buena de chiquita. ¿eh? Está bien ahí. Sí, sí. Imagínate, eh, los dos goles, e igual fue un partido bastante trabado Donde se notó que estaba nervioso, ambos equipos estaban nerviosos ¿Eh? se notó, Pero el primer gol, la jugadora del morning, o sea, viene por la orilla Karen Araya, manda un centro Y Jenny Acuña la controla, viene la arquera a achicarle y le pega una rabona güey. Buena Gol de rabona ¿De rabona? De rabona a lo, a, a lo Borgi <risa> Buena fue golazo, ya después en el segundo tiempo Viene adentrado el segundo tiempo, diría yo eh, La U controló bien el partido Atacó como corresponde Bastante impreciso, la arquera del Monin se mandó una buena atajada también eh, La arquera del U también, ¿eh? porque el, el Monin estaba jugando mal contra golpes Y después viene una, un carrerón de Jenny Acuña por el costado manda al centro y Karen Araya le pega un, un globito. Pero si sí que le pega de primera la pelota como con, con un tiempo, la arquero la burla queda mirando hacia arriba y la pelota baja justo. ¡Pum! Y se le cuela al, al medio del, del arco. ¿Fue golazo o no? golazísimo o sea. Sí. bueno, gol sí, sí. Ahora, la. esto no es casualidad. Que Santiago Morning eh, sea tricampeón es un trabajo que data de 13 años con la técnico Paula Paula Navarro, que incluso se rumoreó, o se eh, comentó, de que iba a dirigir el plantel masculino. La técnica Siendo de... en este caso la primera DT que, que iba a dirigir a hombres. Pero oh, hubo tarea, gente tarea en el Camarín que santioso. dijo que no. Sí. El Camarín del Morning, el arquero sobre todo, que estaban hace dos o tres años, dijeron que no, porque cómo iba a ser, porque los locos se bañan en pelota, iba a haber una mina ahí, no. No no querían hay que el entrenador entra a, a verlos bañárselos pero si está en el camarín porque el camarín tiene la ducha ahí los locos eh... Sí, pero se supone que el entrenador igual tiene que entrar cuando no sé, pues están dentro de los vestidores no en las duchas como tal Sí, pero es que la gente cuando se va a los vestidores igual en pelota po. ah claro entonces cuando se cambian ropa y todo andan en pelota entonces eso no quería él ¿Mm? pero era una cuestión netamente porque no quería que una, que una mina lo mandara sí, sí, sí, esa fue la cuestión ah ya Así es que el... Y al final no se dio, dijeron ya no, no lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero Pablo Navarro siguió firme con el fútbol femenino, logrando tres títulos. Bueno, lo más probable es que no empiecen a mirar de otros lados ahora, del extranquero. Claro, lo que pasa es que, aunque tú no lo creas, en, en términos de fútbol femenino, Santiago Monen es potencia no solo nacional, sino que a nivel continental. ¿Ah, sí? Es uno de los grandes de América, sí. De hecho, ya está confirmada su participación para las siguientes dos Copa Libertadores. ¿Mis? Este año el Moniz eh, Armón Plantel fue el primer equipo en Chile que le hizo firmar contratos profesionales a su jugadora. No ganar los millones que ganan los hombres, pero sí tienen contratos de fútbol que permite que ellas se dediquen profesionalmente a esto, a entrenar. No ah, como en otro equipo bien. que son estudiantes de las universidades, como lo que pasa con, con Iquique... Mm. O son equipos filiales que, que compren el nombre Como lo que pasaba con Everton claro. Que era un grupo de mujeres que se juntaban a jugar Que ellas mismas pagaban mm. para pertenecer a un club Y en Viña del Mar le pidieron a Everton el, el, el nombre Y Everton les cobró por ocupar el nombre Le ocupa por ocupar la camiseta Y ellas jugaban fútbol ya con, con gente profesional la golearon en casi todos los partidos Buena. Y se nota aquí que, que hay intención se trajo, se trajo a una jugadora venezolana Que es buenísima tenemos, eh, se repatrió a dos jugadores que habían estado jugando en el Santos de Brasil. Entonces, no es casualidad, gran parte de, de, de la selección chilena, el fuerte de la selección chilena, está en el equipo de Santiago Morning y de la Universidad de Chile, que fueron los dos que llegaron a las finales invictos. Invicto. ¿Buena? Entonces, cuando se hacen bien las cosas, se obtienen estos esto éxitos. Ahora, no sé por qué el equipo, el, el, el lado masculino del club, porque tú que Santiago Morning, igual es un equipo chico. Sí, pues. No tiene un mucho recursos, no tiene... Pero a las chiquitas se le dio la, la posibilidad de poder entrenar como corresponde, en igualdad de condiciones. Igual que el hombre. No, y si aquí se ve el, el fruto. Se lo merecen, se lo merecen. Sí, dato anecdótico, por ejemplo, las camisetas que ocupa Santiago Boni son idénticas a las camisetas que ocupan los hombres. Tiempo. Pero ellas tienen su nombre bordado atrás. Ah, claro. Bueno, los hombres también, pero es que muchos equipos no bordaron el nombre porque era más caro. Ah, sí? Sí, porque las camisetas son personalizadas, entonces tienen que mandar a hacer una por una. Ah, por la talla y todo eso. Claro, no. Entonces, acá sí, pues, se, se trataba de fútbol profesional. Y Santiago Moni lo entendió así. Universidad de Chile también lo ha entendido. Palestino también. Colo-Colo. No, está de bien, hecho. Colo-Colo fue campeón de, de la Copa Libertadores y llegó a la final en otra ocasión también. Entonces, han entendido que el fútbol femenino puede entregar también los mismos réditos. No es tan masivo como el fútbol masculino, pero llegará el momento en que. Bueno, en teoría, este torneo, antes de la pandemia, ellas tenían que jugar como preliminar de los partidos del hombre. Entonces, pucha, con el tema de la pandemia no, no se hizo Y ahora hay, hay canales que están interesados Como el CDO, por ejemplo, que transmitió todo el torneo uh -huh. Bueno, no todo el torneo, pero tenían el partido destacado la semana Y medios como Pasión de Hincha y Locura Bohemia Que desde acá le... Bueno, lo más, probable por la cuando, gran también. lo más probable es que cuando esté a la par con el fútbol lo masculino Se lo lleve el CDF y lo bueno, no lo dejen ver a el... Claro, y te pongan todas las prohibiciones de vida y por haber sido sí, Sería súper sería triste, pero es lo más lógico que ocurra Sí, bueno. Porque ahora por ejemplo Santiago Morin va a pelear el título de la Copa Libertadores uh -huh. Que no quepa duda, el año pasado llegó a semifinal Este año que se debía jugar la Copa Libertadores en Chile por el tema de la pandemia no se va a hacer Se va a jugar en marzo en Argentina Pero después en junio se vuelve a jugar y ahí se juega en Chile entonces tenemos la oportunidad de con un buen plantel de poder ganar incluso los dos torneos y está está bueno las brasileñas jugaron un kilo también entonces Verena. hay que ver ahí cómo cómo se desarrolla todo pero felicitaciones sí, a las chiquitas que lograron un triunfo más que merecido jugaron súper bien grandes y más que claro que la televisión abierta las, las pudo transmitir como corresponde exacto oiga profe eh... dígame Siguiendo, digamos, con la contingencia y todo esto, ¿usted cachó que hay una nueva cepa del David 19 Uy, está la, está la manzaca en Europa. Sí, nueva pues. ola de contagio. Llegó la nueva ola con Luis Dimas, con Cecilia. un Badumbaz. Badumbaz. <risa> <risa> Exactamente. Eh, pero sí, pues está la embarrada en eh, el Reino Unido porque descubrieron una nueva cepa. ¿sí? Eh, creo que es más resistente ahora. ¿Ya? 2.0 sí, bueno, sí, también tenemos que pensar que Genéticamente somos distintos Y por eso hemos tenido Una menor Una menor tasa de contagio Acá en Latinoamérica Sí, pues obvio Pero de todas formas eh, En Inglaterra Cuarentena total Eso fue, Eso le iba a decir Lo peor es que eh, Cuarentena total Y les cortaron las fiestas desgraciados desgraciado No, pues ni de... siquiera ¿Van a poder ir a visitar a los, a los familiares cercanos? Nada, no. nada, nada Navidad por Zoom nomás Sí, así que cuando Cuando usted vea al gobierno británico Tenés que decirle ¡Te están cagados! que que cuenta, cuenta Igual que acá, profe sí. ¿Ah? No, pero acá, acá por lo menos Van a permitir que eh, Se junten 10 personas, 15 personas Oiga, menos mal que no nos pasaron a fase 1 Yo estaba ya temblando oh, ya porque Yo también estaba terrible, Yo estaba Ya les decía esto: nos van a pasar a fase 1 y ahí éramos. Pero... Porque esta es la semana más complicada donde toda la gente va a salir, donde la gente va a recibir su 10%. Algunos ya lo recibieron, ¿Sí? pero el grueso de la gente va a recibir el segundo 10%. Entonces van a andar como locos: y, ¡Ay, quiero un bebé Yoda! ¡Ay, quiero un baby Yoda! ¡Ay, quiero un baby Yoda! Ustedes lo, Los duendes mágicos, los duendes mágicos. Pero quiero comprar la Play 5 que está ahí en el. No, está más Que cara Está botada que... ahí en el. No, pues las que están botadas, las que se cayeron del camino Ah, las que se cayeron del camino <risa> sí. No, si ya las están vendiendo cara igual po. Si ya las revendieron barata ¿Ya? y ahora ya ellos la re revendieron la re revendieron sí pues ya están terriblemente caras no no es como antes antes se acuerda cuando nosotros éramos chicos y pedíamos no sé unos notito para navidad el eh, no sé el, el, el típico juego de mesa mira la pregunta del millón ¿a qué edad te diste cuenta que el viejito pascuero no existía? yo nunca creí en el viejo pascuero chucha estamos mal a mí me mataron la, a mí me mataron la ilusión al tiro puta o sea, madre no vengáis a pedir güey, porque el viejo no existe Oh, tú? <laughs> Pero, pero, pero, pero, pero <risa> No, no, la verdad es que no Nunca creí en el viejo pascuero Siempre supe que eran los papás Los que regalaban Y cuando no había plata Bueno, había que tener una navidad con imaginación, ¿no? A los grandes <risa> <risa> Como los Simpsons <risa> Sí <risa> Qué bueno ese meme <risa> Lamentablemente, bro Lo que sí, no me puedo quejar Nunca faltó para comer ¿eh? Ya faltan los regalitos no. y todo eso Pero la verdad es que nunca faltó para comer que eh, En tu caso, los los regalos lo abrían a las 12 de la noche o en la mañana, eh, cuando bien. Puta, pero es que mi casa <risa> es especial. Por... <risa> Chucha, a mí me lo voy a contar, pero es que era especial. <risa> Porque yo lo podía abrir el día 23, el día 22, nada, lo mismo. Puta madre. No, está, Estaban ahí tirado en el árbol. están ahí si el agua, ya, si lo mismo. <risa> <risa> yo, yo podía estar hasta las 12, 1, hasta las 3 de la mañana, despierto, no estás ¿no? eh, no, está, eh, pero, pero siempre eh, abrí los regalos eh, a las 12 de la noche, porque se estilaba mucho en ese tiempo, bueno, ahora eh, no sé no pasa tanto, que los niños abrieron regalos y salían a jugar con ellos, porque era mucha vida de barrio, de pasaje, de conocerse con los vecinos. Ahora a eso o se ha perdido un poco. ¿Y usted, profe? Mira, yo recuerdo que cuando, por lo menos cuando era chico, nosotros eh, teníamos los regalos los días, en la mañana. Y para mis viejos era terrible porque tenían eh, yo y mi hermana que apenas veíamos un rayo de sol. Nos levantamos y raudos de la, de, la, de la pieza Y corríamos al árbol porque el viejito pascuero había pasado ahí usted creía en el viejito pascuero, profe? Mira, yo creí como hasta los nueve de años Ah, ahí está, eso explica muchas cosas pues claro. <risa> <risa> Pero mira no te quejes porque yo creo en el viejito pascuero, porque habían huevones que creían que iban a escribir una nueva constitución, bueno. Bueno, eso sí. hay más huevones de aquí. Sí. Tiene razón. ¿Cuánto sabe, profesor? Entonces, eh, sí, para pues mi viejo era increíble porque nosotros igual no acostábamos, no nos acostábamos temprano, o sea, teníamos la suerte, digo yo, que en el pasaje donde, donde yo vivía, todos recibían los regalos el, en la mañana. Entonces, así los papás podían acostarlos más tem más temprano, o sea, a una de la mañana, así como ya voy a acostarse porque va a pasar el viejito ascuero y si te pilla despierto no te da regalo. Ahí les vendían la pomada. Sí, pues yo nos acostaba temprano, ¿cachai? Y. ¿Costaba quedarse dormido porque tú estabas emocionado? ¿Tenías como, como esa cuestión así? Como cuando iba ya al paseo de fin de año del curso. ¿Ya? No sé si te pasaba. Que cuando iba y así, cuando era el cabro chico, iba y a la piscina. Ah, claro, sí, pues la emoción Esos salir clásicos días de diciembre que te costaba quedarte dormido, y esas mañanas tenían como un olor distinto. ¿ver? Bueno, yo recuerdo ir caminando al que... colegio y ver el bus puesto ahí, aparte que siempre iba atrasado, entonces era como uh, corriendo, porque nos citaban a las 8 de la mañana, ¿Ah? yo llegaba a las 8 y media y el bus partía como a las 10. Siempre puntual. <coughs> siempre puntual, siempre, siempre. Entonces, ya, pero volviendo al tema del, de Navidad, por ejemplo, recuerdo un día que me enteré que el viejito pascoro no existía. Y me enteré ah. porque encontré los regalos Escondidos debajo de la cama de mi papá Oh, tragedia ¿Qué yo? sentí en ese momento? Y como dice el meme Dolor la traición, hermano. ¿Sí? No, fue horrible, porque yo voy y le, le cuento a mi hermana, que es un año menor que yo, y le digo así como, oye, mira, mira, mira, hay un regalo acá abajo, así como, ¿y es lo que pedimos, así, no me acuerdo si era el regalo de ella o era el regalo mío. Oh. Y obviamente cuando llegaron nuestros papás, nosotros con el regalo así como parado, así como brazos cruzados ¿Eh? y golpeando con la punta del pie. Así como, exijo una explicación. Ah. Así como, ¿Qué hace este regalo acá? No ya tenía su sospecha, pero ya es cuando nos cuentan la, la cruda verdad. La verdad. De que el viejito Vascuero no existe. Oh. Es solo un producto de nuestra imaginación. Y el problema es que yo, claro, <risa> yo salgo a los cuatro vientos, por así decirlo, a decir que el viejito Vascuero no existe. Ahí quería cagar la Navidad a los demás. Oh, obvio. Y yo todavía recuerdo que un día de ese mismo año, mi vecino, el Robert, que tiene un año menos que yo, él sí creía en el viejito pascuero y yo le digo no, bueno si son los papás los que llegan los regalos si el viejito pascuero no existe si mi papá ya me dijo o sea estaba con mi mamá y me dijeron que los descubrimos los pillamos infraganti no existe no existe y él me decía no mira al cielo y yo miro así le dice ¿ves esa estrella? ese es el viejito pascuero que va para allá y yo así como chucha y yo, oh. veía, el, el, el, yo veía en su cara una lagrimita cayendo por bueno, así porque... <risa> claro era cabrón chico pues no quise matarle la ilusión de ese de esa forma pero sí fue horrible weón, porque claro después como que lo asumí dije puta y en verdad le cagué no sé si le cagué la infancia porque ya estábamos igual más o menos viejotes él tenía como nueve años no ya estaban viejos profe Sí, pero que antes la... No sé, no existían estos medios de comunicación tan masivos No existía mm. internet, ni Facebook, ni ninguna de estas cuestiones Que te pudiera decir, oye, el viejo Pascuero no existe No, era como esa magia Entonces, ah, claro. como, lo, como el viejito Pascuro pasaba en la noche mm. Nosotros, claro, no íbamos a acostar en ese momento los papás recién podían empezar a envolver los regalos como corresponde. Imagínate, a veces se acostaban a las 4 o 5 de la mañana, dejaban los regalitos en el árbol. Ay, y uno se, se levantaba a las 7. a las 4 o 5 de la mañana viendo regalos. En, entre otras cosas. Oh, eh, toman, tomándose su copetito, bailando también ahí. <risa> Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Tú claro. tú, tú, tú. <risa> Entonces, chupar, claro, cuando, ¿no? uno cuando uno despertaba como a las 7 de la mañana ¿Mm? Yo todavía también me acuerdo de una vez que eh, Había una puerta que daba al, al living donde estaba el arbolito Y esa puerta Mis viejos la cerraron Con pestillos <risa> Porque sabían Que nosotros No íbamos a levantar temprano Y ellos lo único que querían Era dormir un rato Ah De ahí viene Lo diabólico Entonces pues profe Bueno Eran como las siete y media Ocho de la mañana Calculo yo Porque no tenía reloj Pero calculo yo Y por lo que me contaban después ¿Ya? Y yo colgado de la puerta Así como Pa, pa, pa, pa, pa Abran la puerta papá. Pa. ¿Has visto ese monito Que como que se cuelga De la puerta Y empieza como a, a tirarla? Sí porque, A una cuestión así Si ya vi los regalos Sé que ahí. Ahí abran la puerta y tanto con mi hermana que tuvieron que abrir la puerta y mi pobre viejo ahí cagado de sueño y, y pobre papá. Dico, ¡Eh! la verdad es que compadezco a sus padres profe pobre papá yo si hubiese sido mi hijo yo hubiese puesto salvador de nombre a usted y por qué van para sacarle qué la creta todos los días? Está buena esa, está buena. Sí. Oiga, profe, entonces se perdió usted toda esa diversión que había de noche, ese submundo que había en eh, las navidades. Porque yo pasé, si bien pasé malas navidades, también pasé igual navidades buenas porque yo en ese tiempo era nómade, vivía un tiempo en, en cada parte de Santiago y conocí mucha gente eh, y viví ese, ese mundillo, digamos, ¿ya? de pasar el 24 después de las 12 de la noche eh, con algunos amigos, a la verdad por ejemplo que tenía usted eh, en ese tiempo estaba muy también permitido el tema de los fuegos artificiales no oh, había ¿verdad? tanta restricción como ahora eh, estaba muy asequible también para los niños, para los adultos y uno como niño, de repente tenía un poco de lucas daba un poquito de moneda iba a comprar sus chispitas, sus petardos y eh, la típica que compraba la chispita esta la encendía, escribía... ¿la no, la, con la estrellita tú no escribías, con la chispita escribías, sí. Eso, con la chispita, no, sí. con la estrellita no se podía escribir Con la chispita, y uno escribía en, en, en, en, el, en el pavimento o, o bien, por ejemplo, hacía estas típicas como eh, bombas, no sé si llamar la bomba Pero cortaba un pedacito de chispita que en el fondo era pólvora la wey. <risa> Sí, Era pólvora, peligrosa, wey. <risa> Claro, y uno con la piedra, la ponía debajo una piedra plana Y le pasaba el pie fuerte ¡pah! y explotaba eso yo los conocía como los taquitos. Claro. Que uno que... era experto buscando piedras planas. Uh -huh. Sí, pues. Entonces, eso sí igual se vivía dentro, se vivía mucho en, en, en el 24 de la noche, porque salían los niños a jugar, a mostrar sus regalos y a jugar con todo eso. O si no, usted hizo la de la virutilla no. ¿Cuál es la de la virutilla? Es que, que era el fuego artificial de los pobres. <risas> Yeah. que se compraba virutillas finas estas mm. para la olla mm. se amarra a un eh, a un hilo ya o tiene que ser un poquito grueso o una cuerda algo así entonces usted la prende y empieza a darle vuelta con el hilo <risa> y se ve un círculo así a lo tipo eh, Doctor yeah. Strange <risa> empiezan a saltar las chispas para todos lados claro puede dejarla cagada puede quemar una casa con eso pero antes se estilaba eh, mucho hacer eso bueno, yo me acuerdo que cuando chico estaba el Tema de que Cuaniquén saca los comerciales a cada rato porque para Navidad típico que habían cinco o 6 cabros chicos quemados. Es que era terrible. Ahora, yo me acuerdo que lanzamos los voladores en botellas de, de bebidas chicas ¿Mm? de, de 350. ¿Mm? Ahí colocábamos los voladores para que salieran obviamente hacia el cielo y explotaran. Nunca le dio para hacer un Yakas con los voladores, ¿sí? Sí. Colocábamos los voladores en el suelo. Ah, ya. Entonces, y como el pasaje donde yo vivía era hacia abajo, en, en, en, en, con pendiente, entonces nos colocábamos en la punta del pasaje y tirábamos los voladores abajo. ¿Sí? Pero llegaban a la otra esquina en tres tiempos, ¡ay! Explotaban. Claro. Y de repente iba pasando gente y nosotros le dábamos nomás y éramos malditos. ¿Tú conociste estos porotitos que venían? ¿No eran porotos, ¿Eran granos de maíz? Son ¿Eh? pólvora envuelto ¿Sí? en papel volantín, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, estos eh, que aparecían en el chavo, tronadores. Los tronadores. Eso, pa, le pegáis al suelo y, claro, obviamente sonaban fuerte. Claro. Yo me acuerdo que una vez jugando al taquito, ¿Mm? nosotros hacíamos como el doble taco: agarramos mucha pólvora, ¿Mm? o esta cuestión que uno le echaba, ¿Mm? colocaba la piedra y uno le tiraba otra piedra desde arriba y se la dejaba caer. Pa. No, era terrible, era terrible. Yo a la eso... prima de mi amigo le ¿Mm? dejamos un hoyo en la pierna, porque la piedra se partió y una parte de la piedra salió como proyectil. ¡Oh! ¡Chum! Y le cae en la pierna, bon. le cagamos la Navidad, bon. mayorí, donde estés, saludos. <risa> Ahora le hice la coja. <risa> <risa> Usted es diabólico, profe. Mira, después de que yo me enteré que el viejito Pascuero no existía, empecé a disfrutar de verdad la Navidad. Porque ¿Mm? me quedaba hasta la. Siento cabros chico. ¿Mm? Igual me quedaba. Hasta las 4 o 5 de la mañana Y todos los, los amiguitos del pasaje Por así decirlo Nos quedábamos hasta esa hora Entonces nos juntábamos Y de repente ya Incluso veíamos el amanecer Y para nosotros era como Claro, nos quedamos era. hasta tan tarde que veíamos el amanecer y era como, oh, la cuestión bacano Claro, después llegamos, no entrábamos, ¿Ah? llegamos a la casa y ya los regalos estaban a veces, mis viejos estaban durmiendo O sea, para sí, ellos también fue más relajado Sí, claro Oye, cuando se enteró que el viejo Pacuero no asistía, ¿le, ¿ahí le empezó a poner o no? No, muy chico. no era muy chico, no. No, era muy chico. <risa> Tres años después empecé, empecé a los tres <risa> años A ver, no faltó mucho <risa> No, para un 18 de septiembre me acuerdo Hubo con unos amigos cuando tenía 16 esto es como de la, de las primeras Borracheras que uno, entre comillas Borracheras digo, ¿Mm? que no puede tener Para un día 24, sale un amigo, un vecino mío Que ten, que tenía, y dice ¿Saben qué cabros? Tengo cerveza oh. Un litro de cerveza Y éramos como 5 o 6 oh. Entonces empezamos a echarle un poquito de cerveza a los vasos ¿Ah? Y le echamos jugo de manzana ¿Cerveza ¿Por qué? con jugo de manzana? ¿Por qué? No sé, güey. Porque oh. el güey tenía jugo de manzana y era como para patearla, así que no fuera tan fuerte. Ah, pero, profe, una, una dorada es más refinada que eso. Claro, imagínate que el, el Felipe, un amigo, se puso a tomar eso y qué borraja y curado. Ya, pero, con tantos vasos. Tenía 11 años, pues, bueno. Ah, pero, ¿cómo? profe de 11 años le dan copete a ese niño. yo tenía 14, pues, güey. Por, ¿Eh? Ahí ya ando por el mal camino a la gente, pues. Oy, pero fue fue cómico porque después con el tiempo nos acordamos claro después uno se tomaba tres bálticas solo y no no le pasaba nada ¿no? <risa> Claro, después yo estaba curtillo uno estaba y ya pues entonces y decíamos ¿oye, te acordás cuando con un vasito nos curó oh, y es verdad o sea cuando uno no no estaba acostumbrado a tomar ni a beber ninguna de esas cuestiones mm. y con poquita cantidad uno queda medio toruleco oiga pero en su barrio por ejemplo cuando estaban chicos y ya usted salía y todo eso eh, había más de convivencia con los vecinos Porque por ejemplo Yo el tiempo que viví Digamos la navidad y así Cuando no me cambiaba tanto de casa Recuerdo que mis vecinos Se juntaban y cerraban hasta el pasaje pues, Sacaban por ejemplo en ese tiempo tocadiscos con eh, Los éxitos de la zona Palacio Y se ponían la, la, la vida de los pobres Un año más y toda la tontera El galeón español calle. Por supuesto. Y se ponían a bailar en la calle. Sí, mira, acá yo me acuerdo que cuando chicos colocábamos luces de orilla orilla en el pasaje. Eso, ¿se, se adornaban también los pasajes. Sí, colocábamos ampolletas de colores y esa. No sé quién la enchufaba, la verdad. ¿Quién se pegaba al gato? Porque era gato de costumbre. Oiga, profe, me, me siento un poco marginal a estar contando esta <risa> <risa> De verdad pero eran buenos tiempos eh. eran buenos tiempos donde no existía mira va a sonar viejo lo que voy a decir pero eh, no existía entre comillas tanta maldad por así decirlo tanta droga no andaban los locos asaltando ni por, ni portando armas como ahora la gente andaba jugando en la calle tranquila los cabros chicos imagínate que el día 25 después de la navidad a las 10 de la mañana el pasaje lleno todos los cabros chicos con las pelotas nuevas las bicicletas los robotitos eh, todo lo que tuve ahí en la noche en tu caso porque tú habrías los regalos a las 12 o en, o en, o en tu barrio ¿Mm? Todo lo que hacían en, en esa hora Nosotros lo hacíamos en la mañana A pleno sol Entonces no aguantamos hasta más allá de las 12 Y después teníamos que entrarnos Claro Pero ya después Esa primera noche de Navidad El 25 para el 26 ¿Mm? Era quedarnos hasta Hasta las 3, 4 de la mañana a veces Jugando, jugando, jugando Haciendo cagar las pelotas nuevas Pinchando las pelotas nuevas que a veces no durar ni un día Claro Porque quedan enganchados en medio de los fierros de las casas Oiga, pero en su caso, por ejemplo eh, Cuando pedía lo que usted quería para Navidad eh, ¿Le llegaba eh, generalmente? O, no sé, pedía una bicicleta y le llegaba una pelota eh, Por lo general me pasaba el efecto Simi el Eso es lo mismo, pero más barato. <risa> ah, o sea, pedí una bicicleta y le llegaba un monociclo. <risa> no, pues pedía una Didas cuestra y me llegaba una de estas pelotas que a, la, a, a las tres patas de repente se le sale el Blake, ¿cachai? Ya. <risa> <risa> <Yeah. risa> pero se entendía, pues. yo recuerdo una vez que el, acá en la casa no, no, no había trabajo y se sabía que iba a ser eh, una Navidad así como. Navidad complicado. de los pobres. Navidad de los pobres. Pero. Y mi papá dejó en el árbol un sobrecito para cada uno. A mi hermana mayor le dejó mil pesos y a nosotros quinientos. Adentro un sobre, el billete quinientos antiguo. <ríe> ah, ya, puta que fuimos felices. Man. ¿Sí? Con quinientos pesos porque era para nosotros era plata, era mucha plata. Bueno sí, por pues, pues, niño obviamente en ese tiempo era mucha plata. Man. Claro. ¿sabes? Tampoco ¿sabes? fuera que fuera tanta plata en, ge en general, pero uh -huh. pero sí para nosotros era plata y era como ay oh, mira tengo tengo un billete era como guau wow, tengo un billete. ¿sabe por qué le hago esta alusión? Porque yo siento que en el tiempo que nosotros vivimos, obviamente, eh, la Navidad era diferente a la de ahora En el sentido de eh, que los niños ahora están mucho más exigentes Y los padres también, en el sentido, están mucho más estresados en buscar lo que el niño quiere para, para la Navidad Y si no lo encuentran, se estresan ellos Y de paso estresa, estresan a todos los chicos Antes no, antes, antes el papá o la mamá la verdad es que si bien dentro de sus posibilidades buscaban lo que el niño quería si no lo encontraban no había nomás y uno como niño recibía un regalo y si no era lo que uno pedía y llegaba otra cosa que a uno le gustaba, igual era agradecido en ese sentido. Sí, sí, era bacano. Me acuerdo de claro. la clásica excusa, así que decían, mira, el viejito Pascoro recibe tantas cartas que se claro. tiene que haber cruzado con alguna otra carta, listo. Y yo de repente decía, oye, ese es mi regalo, cámbiamelo. Ya, ya, ahí empezó mi carrera de mafioso. Claro. <risa> <risa> en las navidades, eh. ahí empezó Claro, pero sabes que, mira, yo me acuerdo que había un, un cabro chico acá Que era de la edad, que a él siempre le daban todo lo que quería Él fue el primero que tuvo la, la Nintendo, fue el primero que tuvo la Super Nintendo Él era el Kiko ¿Sí? Sí, pero sabes que... No, ¿Va a dar nombres? No, no, no Allá. Pero por lo que yo recuerdo, nunca hubo como esa envidia eh, no un no, panasta o sea, nunca tampoco hubo un cuestionamiento de por qué él recibía mejores regalos que nosotros no no como uno como cabro chico no, no se preguntaba esas cuestiones no, no ni no. siquiera se la imaginaba no, no pero la Ahora, verdad es que yo le encuentro eso más eh, gracias a, a lo que hicieron nuestros padres en ese sentido con nosotros eh, que, que nosotros mismos ¿sí, porque como le decía anteriormente yo creo que nuestros papás en ese en eso en esa época eh, o regalaba lo que había, y lo que había dentro de las posibilidades ahora no, ahora se matan por encontrar lo que todo el chico quiere, y si no cuenta lo que el cabrón chico quiere, se estresan, se frustran y, y de paso se asustan porque el niño se va a enojar Es que ahora también hay opción a crédito, antes el crédito era escaso No, claro Entonces los papás se pueden encalillar que comprarle un regalo a un cabrón chico de 50, 100, 150 lucas Sí, pues, pero es que de repente Que mucha plata, es como 200 100 las que queréis De repente igual es como, es como un risorio en ese sentido de estarse endeudando tanto eh, yo estoy hablando en términos generales y también me incluyo como papá ¿ya? Eh, en que de repente uno se estresa mucho en, en, en regalar cosas para que a lo mejor las cosas que se pidieron, realmente repente queden ahí, no se ocupen, no, no haya mayor interés que el del momento, porque nosotros sí éramos de los que ocupaban sus regalos, po, hasta hacerlo mierda. Sí, sí, sí, hasta que. Mira, si pudiera yo darle un consejo, aunque no, no soy quien para dar consejos sobre esto, no tengo hijos. Pero si yo pudiera dar un consejo a los padres en estas navidades ¿Mm? Si usted tiene un hijo menor de 5 años No gaste más de 10 lucas en un regalo Porque el cabrón chico no tiene idea de cuánto vale A menos que le vaya a comprar ropa, zapatitos, cosas que a los cabrón chicos no le gustan ¿Sí? Olvídelo, a los cabrón chicos no les gusta la ropa el, de regalo, ellos quieren juguete Pero tú le puedes comprar a un cabrón chico de 3, 4 años un juguete de lucas y va a ser el caro chico más feliz del mundo. Sí. Que, que, que que tenga colores, que sea llamativo, que pueda jugar con él, no le compré una la última cuestión de de cien lucas que vaya a ver y decir oh el regalo lindo. Y el caro chico, lo primero que hace hacer es pegarle una pata. Claro. <coughs> lo que hice yo cuando mi madrina me regaló un, un avión que le costó, por lo que me contaron después, ¿Ya? le costó sangre, sudor y lágrimas, así como casi un sueldo. Ay, un avión sí. bonito, control remoto, lo primero ¿Este que hago yo. Se acabaron las baterías porque eran pilas malas. ¿Yeah? Y lo empezó a agarrar a pata y lo se tira. ¡Ah! Oh, pero es para matarlo. Sí, pero era chico. Por eso digo no tenía idea. No, yo no, no... te ve que yo tengo razón en el que deberían haberle puesto a Salvador. <risa> sí, profe. Yo no sé cómo sus papás aguantaron tanto, la verdad. <risa> y mi pobre Mayrina después de ir llorando por los ricores porque le había costado un ojo a la cara y la mitad del otro. No, pobrecita. No, no hagan eso con sus su niños. Yo sé que los papás quieren darle todo a los niños. Sí, obvio. Pero un cabro chico menor de 5 años no tiene idea de cuánto vale un regalo no se endeuden ni se encalillen con eso guarden esa plata para copete mejor Sí, sí, sí es o para la carne o para la comida de fin de año claro si están sí, pegaditos después una semana después obviamente viene ahí, no y ese es el mamo que importa por claro, lo menos ahora que estamos ¿La comida de Navidad? ¿Antes o después de las 12 en tu caso? La comida de Navidad, ah, antes. Antes, ya, antes. Que yo bueno, también conozco a gente que la hace después. Es que, como le digo, profe, la verdad es que mi, mi casa es distinto. <risa> <risa> no tendríamos que entrar a hacer un programa entero para mí. <risa> y contarle toda mi triste historia, pero bueno. <risa> Mira, acá en el pasaje hubo un momento en que. Intentamos hacer como cena en conjunto y no resultó. Pero ¿No? sí el mambo, el carrete de, de Navidad, muchas veces con las luces, con todo, ¿Mm? salían los vecinos y entre que están mirando a los cabros chicos, se están tomando su copetito, conversando entre los vecinos, se juntaban. Y también sacaban mesas, colocaban música fuerte. Y ¿tú que a, a, alguien iba a llamar a Carabinero, a hacer alguna cuestión, pasarte un parte por estar tomando en la calle, nada. Ah, ojo, ojo. Navidad, Año Nuevo. Y 18 de septiembre se puede ingerir alcohol en la vía pública. Ah sí, sí. Eso es por ley. Por ley. Carabineros no te puede pasar parte. Al igual seguro, que jefe? la botiguería abren toda la noche, excepto en estado de excepción. O sea, ahora fuimos buenos. No se va, no se va a mandar un mandelazo esta vez No, no. no. Ya. Pero ahora estamos fritos porque tenemos toque que a las dos. Que no, ya, si hay que es... aperarse antes, apérense antes. Este año la verdad que fuimos bueno, pero igual, eh, hay que tratar de pasarlo bien nomás y estar en familia tranquilo, ahí eh, y pasar una linda Navidad. Oiga, profe, vamos a una pausita, vamos, y ya volvemos. Oiga, nos quedaron algunas películas pendientes de eh, nuestro ranking, así que vamos a estar dando algunas antes Parte de la 3. Exactamente. Y ya volvemos con más de Capital de los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 Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La capital de los simios. Capital, capital, Au, linda capital. capital, somos los simios en Navidad. ¿Qué mula, güey? Bueno? <risa> no, como compositor de canciones, no. me muero de hambre. Vale, Vamos, claro. podría vender chirimoya en cualquier ferretería del mundo. <risa> Ay. oiga profe pero dígale a la gente antes de que termine este año ¿dónde nos pueden encontrar? ¿dónde nos pueden encontrar? en Spotify el día lunes bueno del lunes en, la, en adelante desde el capítulo 7 en adelante usted nos puede encontrar en Spotify sin ningún problema sí. ahora si usted quiere escuchar los programas del 1 al 7 Que no se los recomiendo No, sí, se los recomiendo igual <risa> La calidad ha cambiado Pero no es que haya cambiado tanto tampoco No, sí, bueno a, a, a, la calidad Hemos de... mutado Claro, no pero me refiero a la calidad de audio Y todas esas cosas, sí Hemos ido mejorando un poquito eh, Usted nos puede encontrar en YouTube a partir del día martes Así es que ahí tenemos desde el capítulo 1 En adelante, más lo, Los programas especiales como por ejemplo La transmisión en directo que hicimos Del, del video game Oscar de los video... Claro, Video Games Award o los Oscar de los videojuegos Ahora, si usted nos quiere escuchar en sonido digital, como corresponde también El día lunes a las 10 de la noche por .fm.cl para todo Chile y el mundo Ustedes nos encuentran ahí eh, Con Paco hicimos una transmisión especial para el Día del Eclipse Ya que no pudimos ir, pero igual lo transmitimos desde acá de Santiago La semana pasada bueno sí bueno, de, En la radio.fm.cl Y también nos pueden encontrar en redes sociales Por ejemplo, si usted nos quiere contratar para eventos, cosas así Claro <risa> <risa> Aunque no se capital, hace mucho Capital, claro gmail.com Capital con K Capital, ¿como sí. Acá? Como Das Capital. Exactamente. Y estamos en Facebook, estamos en, en Instagram, en Twitter, en Twitter y en todas las plataformas menos en TikTok. No, en TikTok, después vamos a hacer algunas barbaridades ahí para pa compartirlo <risa> Algunas cosas de simio. Claro. <risa> <risa> ya. Oye. Quedamos pendientes de un Station. Sí, pues. La semana pasada llegamos, vamos como en la mitad de la lista. Para la gente que, que no nos ha escuchado, eh, los pongo en contexto: Film Affinity que es una página de que tiene que ver con cine, y críticas de cine específicamente, hizo una lista con las 100 mejores películas de los años 2000, o sea, entre el 2000 y el 2010, que es lo que estamos analizando ahora. Nos quedamos la vez pasada con Amores Perro. Amores perros, exactamente Sí, película mexicana del año 2000 uh -huh. La siguiente película en la lista es una película de El Chileno Todo el mundo dice, ah, es chileno, chileno, chileno El loco con suerte eh, visitó Chile en su infancia Alejandro Amenábar Alejandro Amenábar Sí, él junto con Nicole Kidman en uno de sus mejores momentos Y una de sus mejores películas del año 2001 La película Los Otros Buena película Extraña, ¿eh? Sí, extraña es muy extraña. Eh, <coughs> mira, iba a hacer la comparación con otra película, pero si hago esa comparación, mato toda la película. No, no la haga, no la haga, porque no. yo creo que hay gente <coughs> que igual no la ha visto. Es una película antigua, claro. pero bueno, las nuevas que Nicole Kidman se se manda que ver un este papel cine. increíble. Se trata de eh, una familia, madre, dos niños, que recibe a unos empleados porque los empleados antiguos se fueron y en la casa comienzan a pasar cosas extrañas no es de terror es de suspenso igual tienen sus partes así media media media loca sí sí es que es que hablar un poco más de eso sería como hacer spoilers de la película sí. no pero ¿Qué sí? ahí profe pasemos a la siguiente película yo creo pero ¿cuántos claro. chulpitos le damos a esa? a esa yo cuando la vi que cagando pa' dentro así que <risa> como siempre no <risa> usted está acostumbrado a hacer eso no, me sorprendió mucho ah, Me ya. sorprendió mucho la película, así que No, cinco y un vito para allá No, pero en la nota de Film Affinity Ah, la nota de Film Affinity uh -huh. No caché, ¿cuánto era? 7,5. 7,5 7,5 Sí, sé sí, que está bien Sí, está, está bien, bien, está bien puesta la nota Sí Me parece La película que viene después debe tener una de las escenas más claustrofóbicas Y angustiantes que me haya tocado ver ¿Cuál sería? La película se llama Children of Men o los niños del hombre, del año 2006. Extraña película vivo. también. Extrañísima. Bueno, es de Alfonso Cuarón. Ah, ya, déjeme estar ahí. Claro, esta, esta, esta, en el año 2027, los seres humanos están al borde de la extinción. Y los hombres han perdido la capacidad de procrear. Uh -huh. Entonces, hay una mujer que está embarazada y todo el mundo quiere saber por qué está embarazada. Rara. Y aquí actúa Clive Owen y Julian Moore. Loco, cuando tú ves la escena del auto. Uh -huh que es como un plano secuencia, ay, ay, ay, que está bien hecho, que está bien dirigido, que en verdad demasiado sí. angustiante. Sí, Hay que es para la cagase. Sí, la verdad es que es muy, muy buena, Totalmente, recomendable, Aquí tiene apenas un 7,1. Eh, mire, yo encuentro que igual está bien puesta en la nota, porque si bien la película es buena, es interesante, es extraña. ¿verdad? La verdad es que a mí no me quedó muy clara la idea final de la película como tal. Es que es muy abierto al final Claro No, pero yo estoy hablando en contexto completo de la película No me tome ah, no claro, claro. El, el, el, la intención de la película ¿ya? Es que es como que no se sabe mucho tampoco claro. te entregan poca información claro. Y eso es lo bueno que tiene la película en tocar. Sí, pues, es lo porque bueno tú eres el que tienes que empezar a lucubrar qué cosas van pasando Exactamente Vamos con la siguiente Del año 2001, estadounidense La película más sobrevalorada que me ha tocado ver en el último tiempo ¿Cuál sería? Tony Darko ¿Tony Darko? Sí la película El conejo. Ah, Donny Darko. La verdad es que el profe no la vi. Es mala la weá. No la vi. Hey, ¿Para qué la mencionó la weá? <risa> es que está puesta acá ahí con un 7,4 así como... Ah, es que pero lo que se pasa saltó es que... ¡Crash! ¿Me sí, salté Crash? Claro, si, si, Me es, por esta, crash, si es por decir de o... eh, todas las películas, que eh, se saltó Crash, Vidas Cruzadas Tiene ¿Qué película toda la razón, no por... ha visto, eh? tiene toda la razón Sí, pues está siendo cabrón, porque usted ya. no vio esa película y yo sí ¿Y qué tal es? No, excelente, muy buena película, tiene un 7,6 eh, Sandra Bullock, Mac Jennifer Espósito, muy buena película Son eh, historias eh, que se entrelazan, ¿ya? Eh, y llegan al mismo final, eh, pero son historias dramáticas. La verdad es que hay la historia de un policía que, la verdad, es muy muy dramática y se lo recomiendo a ver. Muy, muy, muy buena película, película del 2004. La vamos a tener que atrasar entonces. Sí, pues, tásela. ¿eh? Mis, mis, sorry por saltarme. Uh -huh. Bueno, volvamos a Donnie con Bueno, no, no me irrita mayor. Lo que pasa es que Donnie todo el mundo como que le prende vela. ¿Qué es lo que pasa? La historia parte donde cae una especie. O sea, al protagonista se le dice que va a morir. Y tiene que viajar al pasado para tratar de ver por qué esa muerte. ¿Ya? Y eso. Y todo el mundo la encuentra así como oh super espiritual y que ah, una película. es como The Men from the Earth. No, pues esa es peliculaza. <risa> ya. Yeah, porque... Imagínate que tiene la misma nota que la película que vamos a decir ahora. ¿Eh? El gran truco. Ah, pero es que el gran truco es, pero peliculaza, por profe. Bueno, ¿Qué pedazo de película, weón. yo no El eh, gran truco es muy Buena, Nolan es buenísima, Nolan, ahí tiene la calidad, el sello calidad Nolan siendo Nolan, por supuesto no lo, Los actores se, se mandan los dos, Hugh Jackman y Christian Bale se mandan un papelazo así de texto increíble Oiga, y no se olvide de David Bowie también ¿Verdad? Como, Como Tesla Como Nikola Tesla, sí pues. Como Nikola Tesla, ¿verdad? David Bowie hace de Nicolas Tesla Sí, y aunque su papel es pequeño, la verdad es que es muy eh, intenso Pequeño pero potente Sí Pequeño pero... Sí. Pequeño. Esta película trata de dos magos que cual de los dos compiten en, en siempre van compitiendo uno con otro para ver quién hace el mejor truco y se van superando uno con otro, uh -huh. hasta que llega un punto en que uno hace un truco que el otro dice, no, no no, no puedo no puedo, no sé cómo lo hace, no sé cómo lo hace y lo empieza a investigar y, y la verdad de cómo hace el truco es bastante sombría sí, sí, es y de bastante buena No, si la película, el final de la película es buenísimo sí, si, si le da un poquito pajita como en la mitad, no, aguántese sí. porque en verdad vale la pena, sí. esta película es del año 2006 tiene un 7,4% Buena nota, buena nota. Sí. Yo lo hubiese puesto un poquito más incluso. Sí, un poco más también. Sí. La siguiente película: This is Sparta. Ah, me acordé con, de usted con esa película, pero, ¿Por, por, por, el, por el físico. Ah, <risa> sí. Todo lo guerrero espartano, 300. Mira, sí, que la película no es tan buena, pero lo que se agradece es la estética. ¿Eh? Esta película que está filmada así como con. Colores muy pasteles. ¿eh? Sí. La narrativa que da y eh, el gore. Sí, tiene mucho gore. Para que la gente que le gusta el gore, mm. tiene mucho gore. Tiene mucho corte de pierna, asesinato, así, porque están en la pelea, en la historia de los 300, en la batalla de las Termópilas. Uh -huh. Pero también, eh, la secuela que sacaron es, es malísima. No, no, la verdad no vale la pena. Ah, no la he visto esa. No la ve no, no, la verdad no me gustó. Que te habla de Tepístocles y la. Y la batalla naval también, que se da entre poquitos barcos atenienses contra la gran eh, flota persa y que y que terminan ganando los lo griegos. Y ese no es spoiler porque eso pasó en la, en la, en la vida real. Ah, <risas> Así que Dato histórico. No hay spoiler, claro. Pero sí, mira, 300 eh, inaugura esta moda que después la continúa Espartaco, la serie. Uh -huh. ¿Tuviste la serie Espartaco? Espartaco sí, sí la vi. Sangre, sexo, eh, mucha ah, sangre, no, mucho sexo. No la vi, profe. Yo pensé que estaba hablando Espartaco ¿De la película? y el sol bajo el mar. Ah, no. ¿Tú, <risa> sí. niños de la tierra, escucha? Yo vi esa, profe, no he evitado otra. Yo soy más inocente. Yeah. Ah, ya, yeah, ok. <risa> oiga, pero buena película a 300, tiene un 7,2 protagonizada por Gerard Butler y... ¿Cómo dice usted, interesante interesante película eh, con una buena puesta en escena, digamos también, eh, con una filmación diferente, pero está bien puesta la nota. sé sí, es que la película que viene no la vi y no la recuerdo, Camino a la Perdición. ¿Sabes que tampoco la vi? Y esa la vamos a mencionar, pero la vamos a saltar porque no la vivo ninguno de los dos. Sí, por eso me queda la duda ahí con Camino a sí. la Perdición. ¿Cuál era esa, cuál era esa? La verdad es que no, me suena, me suena la película, pero no Sí, a mí no también, pero no... no la vi. Obviamente. Todo para decir, pero ¿cómo no viste? ¿Cómo claro. Cómo no vi esta película con Tom Hanks, Jules Law? Pero no, la verdad no, no, no la recuerdo, La no está verdad, en mi radar. No, la que no recuerdo queda pendiente esta también para para comentarla efectivamente la siguiente ¿La siguiente? ¿Esta usted la vio, profe, no? ¿Cuál? Petróleo Sangriento del año 2007 Eh, tampoco me suena ¿No le suena? No, está en el lugar 41 de la lista A mí tampoco, o sea, sí, <risa> sí me suena Pero la verdad es que tampoco la vi, ¿Ya? Película estadounidense del año 2007 No, no sé por qué no, no está en mi radar tampoco No, siguiente sí Esta película la siguiente, igual sí. fue bien nombrada Pero la verdad es que no he tenido la oportunidad de verla la siguiente tiene una nota 7,2. Yo encuentro que es una obra maestra: El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. Ah, sí, sí, Laberinto del Fauno, obviamente. En plena guerra civil española, te cuenta cómo, cómo una niña comienza a vivir con, con. ¿Cómo decirlo? Con la fantasía. Es espectacular la película. Sí, los personajes son, pero espectaculares. Está, está bien hecha, está bien filmada, buenísima. Sí, muy, muy buena. Vamos con la siguiente. El curioso caso de Je ben Benjamin Button. Benjamin Button. Sí, Qué buena peli. Mira, yo tengo una regla. ¿Mm? Una regla que dice, película en la que actúe Brad Pitt es buena película. Excepto Juego de espía, que es horrible. Pero hasta el momento Brad Pitt no me ha decepcionado en ninguna película que ha actuado. <ríe> Pero porque Brad Pitt no es el clásico mijito mi rico que tiene que tener una mina buena para pa poder actuar, si no, no actúa. ¿no? Bueno. Mire, voy a hacer una excepción también eh, con respecto a lo que hizo usted. Si bien la actuación de él no es mala, la película yo no la encontré muy, muy muy, muy bacán, que digamos, que es el Guerra Mundial Z. Es ¿sí? que el problema no es de él, el problema es un poco la trama. No, claro, claro. Pero obviamente él es un actor que tiene que aceptar el guión para poder actuar. Eh, y si el guión es malo, puta, la película es también que... va a ser mala. Si sí, la actuación sí. de él no es mala, pero la película deja harto que desear. Deja harto que sea. ¿Para qué Mira, igual me entretuvo, pero dejar harto que de sea. Sí, no, sí, igual entretiene, pero la verdad es que dejar harto que de sea, tiene muchos mm -hmm. agujeros de guión y la verdad es que. <ríe> sí güey. ¿Cómo voy a ser el, casi el único sobreviviente de una accidente Sí, sí Mira, no, como... o sea, la no, es sí. muy... Muy rebusca. Es muy rebusca, pero Benjamin Baton no. Ay, espectacular. A mí me dicen Benjamin Button pues, profe. <risa> por profe. Porque, eh, obviamente, mientras más viejo más joven me veo. ¡Ah! ah, ya, buena. Oye, el concepto que da de la, de la película es espectacular. Sí. Una persona que nace siendo vieja y comienza a retroceder en edad Claro, hasta convertirse en... bueno, es que no, no vas a dar spoilers eh, Pero es que si ya parte de la premisa que tú naces viejo y comienzas a retroceder en edad uh -huh. Saben a lo, que, a lo que va a terminar Sí, pero es que nunca uno se espera el final como tal ¿Cómo yo... termina? Es distinto, sí. Sí. Sí, ¿verdad? es muy potente. Yo no me esperé ese final así como tan potente de esa película, Pero sí, la verdad buenísimo. es que. Yo le hubiese puesto un poquito más de nota. Tiene un 7,2. Yo también. Tiene un 7,2. Sí. Después viene Perdidos en Tokio de Sofía Coppola. Oh. ¿Sabe qué? Yo no encuentro buena esa película, la verdad es extraña. Es demasiado extraña. Es rara. Es demasiado extraña. Bill Murray haciendo de Bill Murray. Sí, haciendo de Bill Murray, <ríe> exactamente. <ríe> y Scarlett Johansson. Mmm, Scarlett Johansson. Ajá. Grande Scarlett Johansson. <ríe> son dos estadounidenses que se encuentran en Tokio eh, por dos circunstancias completamente distintas de la vida y coinciden y como son los lo únicos que, que hablan el mismo idioma. Uh -huh. Comienzan, no digamos una relación Pero sí comienzan a, entre comillas Hacerse amigos prácticamente por la fuerza Exactamente, por necesidad y, Por necesidad, y en el fondo es como eso uh -huh. Del año 2003 sí yo creo que está bien puesta la nota Igual, 7,1 eh, La película, igual hay que tener Un poco de paciencia con ella eh, Y hay que saber entenderla digamos. Claro, hay que tenerle Hay que tenerle su Su pequeña pausa, exactamente Mira, después nos vamos con una película que es del año, te digo el tiro, 2006, uh -huh. de Estados Unidos, Pequeña Miss Sunshine. Ah, esa no la vi, profe. O, o a lo mejor puede tener otro título y capaz que la haya visto. Yeah. ¿Usted, ¿la es una... Sí, eh, no encuentro que debería estar acá. ¿No? No. Es una película que, si bien es como tierna, ¿Mm? pero no, no. Nunca me enganchó bien. Me aburrí un poco al verla y tiene un 7,6. ¿Va? me sorprende bueno queda pendiente también ahí para por lo menos yo poder ver la película y opinar con más propiedad me sorprende, bueno pero Film Affinity ahí no está mi afinidad con, con Film Affinity oye <ríe> okay, la siguiente película profe, eh, bueno es del 2005 tiene un 7,4 en nota es de Quentin Tarantino Robert Rodriguez y Frank Miller película extraña también donde actúa Bruce Willis, Mickey Rourke, Sim City oye la película extraña loco con color en blanco y negro Parece un cómic hecho película Oiga, esta película, eh, yo tengo la duda eh, ¿El cómic fue primero o la película fue primero en el cómic? Tengo entendido que el cómic fue primero ¿Sí? Sí, de Sin City Bueno, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino están metidos acá Así que... Claro Es una historia bastante disparatada O sea, son varias historias que se entrecruzan uh -huh. Está Bruce Willing, está Clay Bowen Está Jessica Alba Jessica Alba Hace tiempo que no se ve esa mina, ¿eh? No, parece que la vetaron ¿Sí? <risa> eh, los policías son corruptos en esto, o sea, bueno, se llama Ciudad del Pecado por algo Todo eh, todo el mundo aquí busca venganza, siempre hay algo porque a alguien se cagaron con algo ah, yeah. Entonces, como es todo corrupción, la gente hace lo que quiere Claro eh, es bastante cruda en algunos momentos eh, Bastante explícita Pero como está dibujada como tipo cómic No parece tan real Entonces pasa más piola sí. Y eso fue Incluso bien. se hizo después de un Sin City 2 Que es bastante decente igual. Bueno. Sí. La nota sí. está bien puesta 7,4 sí, un 7,4 está bien puesta Excelente Vamos con la penúltima de esta jornada Para mí una de las mejores actuaciones que tiene Natalie Portman y una de las películas icónicas que yo creo que 15 años después, recién se está como entendiendo bien qué es lo que quería el director, y estoy hablando de la mítica B de Venganza Oh, es muy buena esa película, profe O B de Vendetta, como le dicen algunos Claro, película del año 2005 de James McTague donde estamos como en un, en un futuro distópico uh -huh. donde Gran Bretaña Gran Bretaña, Bretaña. Inglaterra, se convierte en un país totalitario uh -huh. con una supuesta democracia totalitaria entonces claro. acá el... hay un experimento que sale mal y que el, el personaje está, está tratando de liberar al, a este pueblo oprimido y tiene una significancia muy importante porque el día 25 de noviembre se intentó, como lo explica la película, se intenta Hacer volar el Parlamento inglés por allá por los años 1600, 1700. Uh -huh. No recuerdo bien la fecha exacta, pero ese día se coloca como la fecha oficial de Anonymous y V de Vendetta. La famosa máscara de Anonymous viene de esta película. Sí, pues, viene de acá. <coughs> la famosa y, y no, y lo que engloba el personaje también es, es maravilloso. Oiga y para los quienes, quienes nos escuchan, no sé si les suena el nombre de Hugo Weaving. Mm, no creo que lo que lo conozcan. ¿Usted le suena, profe? Él es mascarado Claro, pero ¿sabe qué actor es? No El creo mítico lo... señor Smith de Matrix, profe ¿Él es el actor? Él es, pues por oh, supuesto Ahora puede asociar la voz de B. Vendetta con la voz del, del agente Smith Eso explica muchas cosas Exactamente <ríe> Eso explica muchas cosas Mira, lo que pasa en medio de esta película yo creo que es lo más épico Lo que pasa con Natalie Portman Sí, la transformación de Natalie Borman Oh, qué, que, qué es brutal La actuación también que se manda acá Y por todo lo que pasa es, es pero increíble mm -hmm. Y tú decías sí. así como Oh, el buen maricón, pero después de decir No, sé que tiene razón este buen Véanla, véala si no la no, ha visto es que Esta, esta es, es una película que, que usted tiene que ver Sí sí o sí, esta película usted tiene que verla Y, si es y es para los que papel? la vieron <risa> y Para los que la vieron Me entenderán de que sí tienen que verla Y si se la pillan sí, en el cable supuesto. o en algún otro lado Véanla de nuevo son de estas uh -huh. películas que, que son como eternas, que no pasan claro, nunca de moda. Claro. Y vamos con la última película del día de hoy porque vamos, pues. no tenemos que dejar espacio para la recomendación también. ¿por? Por supuesto. También una película muy sobrevalorada, encuentro yo. ¿Sí? ¿Encuentro también? Sí, este sí. Película del año 2009, uh -huh. que fue una de las películas que explotó con mayor gracia el tema del 3D. Pero aparte de eso, poco que contar. Estamos hablando de Avatar del año 2009 voy a discrepar un poquito con usted acá, profe Si pero si bien a lo mejor la película no tiene un gran eh, contenido en cuanto a historia y esas cosas no es tan rebuscada eh, a lo mejor caen algunos clichés L Sí, la película tiene méritos como dice usted de ser una película eh, que potenció el 3D en, en su momento pero también eh, la tecnología que usa creo que fue pionera de, en, en, en esos años ¿eh? Eh, dentro de digamos los efectos del cine ah, eso sí, mira yo esta película la fui a ver al cine la fui a ver con lente con, con los lentes 3D y toda la cuestión una película uh -huh. que se basa en un, en un futuro distante uh -huh. como el, el año 2100 o algo así donde el, la tierra o sea, perdón, la gente viaja a otro planeta para poder eh, extraer sus recursos. Mira, la, la película hace una analogía muy brutal eh, con lo que ocurre con los grandes países y los países tercermundistas en el fondo eso, y cómo estos países tercermundistas eh, quieren evitar el saqueo de sus recursos naturales claro. y una alegoría a eso. Pero usted dice que está sobre la realidad, entonces la nota que tiene un 7 7,1 estará 7,2 perdón está bien eh, puesta eh, no yo encuentro que merece menos nota porque mira ¿Sí? a pesar de que sí. tú tienes toda la razón en decir que la, la película fue rupturista en su momento o sea yo la vi y, y se ve bonita se ve bonita uh -huh. sobre todo en de D cuando están haciendo la danza del árbolito la cuestión y la madre naturaleza y la cacha la espada pero la historia es como el forro la historia es horrible una historia repetida una historia predecible o sea cuando todo ya vaya en la mitad de la película sabéis lo que va a pasar hasta el final ah claro y tenéis que mamarte son como horas de película no, no, sí, la película es bastante larga. pero ¿En... yo la encontré que tenía y visualmente es muy rico eh, ver esa película doras ¿Do cuarenta son horas cuarenta es que por ejemplo profe si tienen buena tecnología en la casa y la ven en la tele por ejemplo una OLED una oh, es espectacular eh, los colores digamos que que tiene esa película obviamente viéndola en alta definición eh si quieren ver el mote pero <risa> es, que, es que eso pero, es lo que hoy o sea eh, sí efectivamente el, el dibujo por así decirlo todo claro. todo lo que rodea la película es, es bellísimo claro la fotografía pero la historia todo es, el, es una mierda historia es muy mala sí, la es. historia bueno, eh, como le digo, cae un típico cliché de las películas gringas ya, ya, eh, Pero como le digo, es una película entretenida de ver Mira, ganó creo Oscar, ganó mejor Oscar a fotografía, dirección artística y efectos visuales, ¿era que no? Yo, eh, sí, por, por supuesto, Tiene, yo creo que los Oscars están bien puestos ahí Si le hubiesen dado una, una Oscar a mejor narración, ni cagarlo <risa> No, no Mira, las actuaciones no son malas, no, pero tampoco. es que el guion es, en verdad están como la en para que, que. Mira, de verdad, cuando yo salí del cine, yo me acuerdo que estaba con, con mi ex ahí y en una ya está como a la mitad de la película, cacho, que está llorando. Po, ya. Y me dice, puta, es, es mala la película, pero no para tanto. Entonces, cuando salgo al cine, así como yo le, el clásico comentario así como: ¿qué te pareció? Po? Así como: Maravillosa. Ay, hace tiempo que no había una historia tan romántica, dije, ah, ahí estamos, ahí estamos. <risa> ah, ya Lado si romántica buena tiene que ser mala. <risa> eh, claro que es que ni siquiera es una película romántica, no sé, pues, no sé, tiene tanta bueno, si mezcla de ahí, que... profe. no sé, pero yo, para mí, avatar, lo... lo único que lo reconozco, y se lo reconozco, mm. así que, que se veía bonita, pero un 7,2 claro. no, yo, por mi parte, creo que está bien puesta la nota ¿no? un 6,5 y raspando ahí, ahí, ahí un poco, un poco, bueno. Claro. pero, ahí, pero obvio solamente por esos detalles, o sea, claro porque eso le da un valor agregado a la película que, que, que lo amerita, o sea, verla en el cine, para mí fue una experiencia no la igual claro, era bacán claro. Y parece que era mi primera película que yo veía en 3D, entonces de verdad era como que eh, esas mariposas que de repente parecían y, y que tú las podías tocar, no sé, era una cuestión muy bacán. Sí, sí, sí, eso no te lo niego. Claro. Pero a la mitad del, de la película, ya aparte que estaba un poco aburrido, sabían que iba a terminar la historia y era totalmente predecible, o sea. No, obvio. Y viene Avatar 2. Vamos a ver si James Cameron eh, le mete nuevos efectos, no sé qué, que, eh, el 3D ahora el 5D. Uh -huh. Ahora no sé, por pues, los monos están a escupir y te va a saltar ahí el, el pollo en la cara, no sé, bueno. <risa> Ha, ha, ha, ha, ha. Ahí veremos qué pasa cuando... Ya. Y dejamos el, la recta final de las películas Porque ya vamos uh -huh. ya en las 30 mejores eh, sí, para, para la próxima semana Para la próxima semana, exactamente Y profe, usted por su parte, ¿qué recomendación nos trae esta semana? Esta semana les traigo Una antes recomendación muchachos Y la vamos a hacer cortita porque nos queda poco tiempo Para esta semana dije, vamos a traer las tres peores películas Que se dieron este año, ¿por qué? Porque estamos revisando las mejores películas Mejores películas, dije, ¿y por qué no advertir a la gente Que estas películas por favor Pare y siga de largo, no las vea no las veas. Y uh -huh. vamos a partir. La primera película: eh, Aves de presa. Hoy la película mala, güey. Ah, pero qué. O La Fantabulosa boy, Emancipación de Harley Quinn. Es un boy de esa película. Hoy la guamala. mala. Mala, mala, mala. En verdad, está, eh, no es decir que está mal actuada. Pero sí está mal dirigida. Y está, sí. mal, está mal escrita. Eh, de verdad no, no, no, pasen de largo porque no, no Ni porque sea Harley Quinn, no, por favor siga de largo Continúe su camino y, y que le vaya bonito Claro La siguiente película es una película que fue famosísima en Netflix y una de las más vistas 365 Ah no, la que hecho esa Cuento que te la y terrible corta Un loco le gusta una mina y decide secuestrarla para... para que la mina vea que él es bueno y se enamore de él. Una mierda de película. Ya. Y el problema es que la mina no. se termina enamorándose. Porque el güey la bota uh -huh. la, la, la bota al agua. Uh -huh. Le pega un cachazo así. güey Pero cómo mierda no te enamores de mí. Y le pega un empujón y la bota al agua. Y el güey dice, chucha, se tira y la rescata. Y como la rescata, la mina dice, mmm, él, él se preocupa por mí. Así que ahora me enamoro. Y de ahí pasan follando todo el resto de la película arriba del bote, güey. Ah, bueno, entonces... <risa> bueno, es que ni siquiera muestra no muestran nada, pues entonces... Oye, la película oh, yeah. mala Más <risa> encima como que puta, Va a sonar súper progre Lo que voy a decir Pero normaliza una, un secuestro El ¿Eh? síndrome de estocolmo Y toda esa cuestión Y te lo ¿Ah? muestran como algo bacán Es como las 50 sombras de Grey Así de mala Ya Pero ahora con más violencia Porque igual la secuestra La tiene contra su voluntad Ah, ok Es película mala, weón, Malas, malas, horrible y para cerrar, no podía ser más que algo que nos entrega Disney, más que está con nuestro amigo Ronaldinho, pero no la vean. Mulán ¿Ya? ¿Bolan? ¿Mulan? O oh, la película mala. Bueno, bueno ya hice el comentario acá eh, hace un par de capítulos de lo malo que es Mulan, ¿Mm? pero pasa los días y me sigo convenciendo de que la película es horriblemente mala. Tiene un agujeros de guión increíble, eh, una su de manual. Estas minas que solamente por existir por ser mujer eh, es buena, no le cuesta nada en el mundo y el problema es la comparación que tiene con la propia película, la película antigua de Disney donde ella sí se esforzaba en lograr las cosas, donde era... era algo distinto ah ya yeah. y acá lamentablemente Disney lo echó a perder con este live action miren, para los que sean fanáticos de, del anime les voy a hacer la comparación usted vio Dead Not, la serie de animación y después veo The Not de Netflix. Lo mismo pasa con Mulan de Monitos, Con Mulan de Live Action Ha sido horrible eso. Así que usted no lo vea. No la vea. Sí. Voy a hacer profe. ¿Y usted Don Station? ¿Qué nos trae para esta semana? Mire, pucha estamos dando malas noticias nomás. Pero yo les traigo así como varias cositas. Primero que nada, se había dicho que Epic Games estaba regalando juegos gratis. Después se dijo esa noticia. Pero la noticia de Rick Alley con eso. ¿Por qué? <risa> fuimos todos <ric> roleados <risa> ah claro <risa> no, lo que pasa es que Epic Games efectivamente está dando jueguitos gratis de aquí a eh, la navidad, un juego diario pero no es la lista que había aparecido no, ese, no está Resident Evil 7 no está eh, cuál era el otro eh, Horizon, ¿ya? Zero Dawn no están esos juegos, son juegos sorpresa todos los días Epic Games va soltando un jueguito y van eh, regalando. Así que estén atentos ahí, ojo por los jueguitos, eh, porque tampoco son juegos malos, pero obviamente eso no son los de la lista que habíamos eh, tenido en conocimiento en principio. Lo otro que sea, también salió y... hablar... Igual era buena noticia, pero, pero no claro, tan pero buena Porque la expectativa era muy alta Y los juegos la verdad no... Exactamente <risas> Y como estamos llegando a fin de año También salió eh, el ranking de los 10 peores videojuegos del 2020 Según Metacritic Metacritic es una página de donde hay ranking de los videojuegos ¿ya? Y estos son los videojuegos con menor eh, valoración digamos, o, mejor, o menor nota Empezamos por el décimo que es Dead Scroll Rate Ya que tiene una valoración de 42 en nintendo switch después, eh, en el, es, ese 42 guan... es sobre cuánto? sobre 100? sobre 100, ah miércoles, juego malo no, pero sobre 100 después, no voy a ahondar tanto en los juegos para que ustedes mismos los busquen pero si por ejemplo se toman con esos jueguitos tengan ojo ahí porque la verdad es que no, no los son compren. muy... claro, el noveno ese que se llama Glimlight que también tiene una valoración de 42 en Nintendo Switch. El octavo lugar se lo lleva eh, Street Pocket Socket. Eh, Power Socket, perdón. Eh, con una valoración de 41 en PlayStation 4. El séptimo lugar se lo lleva Tamarin Con una valoración de 40 en PlayStation 4 también. El sexto lugar Remote Air Broken Porcelain Con una valoración de 39 en PC. Con eh, el número 5 Arc of Alchemist. Con una valoración de 36 en Nintendo Switch. Y en el número 4. Eh, fast and Furious Cross con una valoración de 34 en PC. Ya La eh, Con El tercer lugar está para Down of Fear con una valoración de 33 en PlayStation 4. El segundo lugar es para 13 Remake con una valoración de 32 en Xbox One. Este es un remake de un juego de PlayStation 1, eh, si no me equivoco. Y lo hicieron y mal. Exactamente. Y el primer, primerísimo lugar se me lleva Tiny Racer. Ah, yo pensé que de Fast de... 2. No, por favor. <risa> <risa> mínimo 93 Metacritic ah, ya, ya. <risa> con una valoración de 29 en Nintendo Switch así que, Uy, que tengan... tiene que ser penca el juego para tener 29 de 100 Sí. pues Así que eso, profe Ah, y lo otro Me voy a robar un poquito su sección, profe Porque quería eh, darle esta noticia De que el día eh, 5 de marzo Se estrena en Amazon Prime eh, Un príncipe en Nueva York 2 Usted vio la primera, profe, ¿no? Príncipe en Nueva York David Murphy, Ah, sí, sí Película no la... del año 88 Wow Sí, pues Que ahora estrena su segunda parte Y la verdad es que por las fotos que se han filtrado se ve, Están todos los actores de la primera película Mitch, Incluidos los viejitos de la barbería Ah, miércoles ¿Ya? Ya, yeah, wow Así vamos, que Vamos este a estar poniéndole atención ¿Para cuándo? Sí, para el 5 de marzo Por Amazon Prime Y obviamente ¿Por dónde? Por Rolandini y Por supuesto Porque tiene la mejor forma de televisión Por profe Tiene más de 7000 canales en vivo De Latinoamérica y del mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido veo De más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, tablet, PC y PS4 Soliciten su demostración gratis de tres horas si se menciona en la capital de los hijos tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comunícate directamente al whatsapp de Rolandino al 569-7869-0812 569-7869-0812 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión grande Roland grande Roland así que para que estén atentos eh, en esa fecha falta harto o sea ni tanto porque igual se pasa rápido el verano se pasa volando sí se pasa volando. se pasa volando <risa> Exacto. Así que, ¿eso vos, profe? ¿Estamos llegando al final de este episodio? Sí, yo tengo unas cositas que decir para el final. Dígame, Primero, y día domingo se estrena el tercer capítulo de la temporada final de Ataque de Titanes. Ya está la temporada final de la que puede ser considerada una de las mejores series de animación de la historia. A ese nivel. ¿A ese nivel? Ándale. Sí, sí. Que en, en, en dos capítulos sacó nota 10 al nivel de capítulos de Breaking Bad. Ándale. O sea... Eh, sí, eh, y, y la verdad los vale, la serie está súper buena, yo vi los dos primeros, ¿Mm? eh, sale el tercer capítulo, así que la gente que, que está pendiente de ataque titán y no sabía cuándo volvía, ya empezó, así que tiene, tiene para poder verla también. Buena. Lo otro, y Feliz Navidad, muy Feliz Navidad a toda la gente, que, que esta sea, ya que van a estar encerrados, <ríe> o con poca, o pocas visitas, sea un, no voy a decir la clásica paja de que sea un periodo de reflexión, no, no, reflexión me explota tomen hasta morir o mueran tomando, ese es el verdadero espíritu de la Navidad. <ríe> Gracias, profe, por tan lindo mensaje claro. de Navidad. <ríe> Bueno y por mi parte también que tengan una muy linda navidad en familia eh, con, con todos sus seres queridos eh, Cuídense mucho, un abrazo a todos Nos escuchamos la próxima semana Y chau chau chau chau chau chau, chau. chau. La capital de los simios hu hu hu